...de la tierra ya...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 vía satélite InterSat 806 para todas las emisoras del país Buenos días Venezuela estamos Buenos días Venezuela estamos aquí en Aló Presidente el programa radial más escuchado de todo el país es nuestro programa número 34 y como lo prometido es deuda estamos transmitiendo desde el Orza estado Apure y hoy es la feria del Orza 2000 el presidente Hugo Chávez Frías fue comandante creo no aquí mismo en el Orza durante dos años presidente de la feria dos, dos veces dos veces sí presidente de la feria y bueno hoy tenemos en este espacio pionero de la radiodifusión ...que además de analizar ampliamente todos los temas de interés nacional... ...permite la interacción directa con la gente con la que hay que hablar... ...que es el pueblo de Venezuela... ...tenemos al gobernador del Estado Apure, Jesús Aguilar Tegames... ...como nuestro anfitrión... ...está también el ministro de la Secretaría, Francisco Rangel Gómez... ...buenos días, presidente. Buenos días, muy buenos días... ...hoy lo decíamos el domingo pasado... ...allá en Caracas... Torzano Buenos días a todo el pueblo apureño, a todo el pueblo venezolano, desde esta ciudad capital del municipio Rómulo Gallegos, que se extiende desde aquí, desde las riberas del Arauca, estamos a las riberas del Arauca. Vean su mapa, compatriotas, vean el mapa y ubíquense bien, porque ayer lo decíamos por allá en las lomas de Urdaneta, hay que conocer la geografía nacional, porque... Hay que conocer lo que uno ama y la patria, para amarla más, hay que conocerla más. Estamos felices de llegar de nuevo a este pueblo, capital folclórica de Venezuela. Esta ciudad folclórica, la capital folclórica de Venezuela, El Orza. Una ciudad, una población llena de gente alegre, de gente noble, de gente trabajadora. Como todo el pueblo venezolano, pero aquí en estas poblaciones como El Orza... Quedan y se ven y se sienten con mayor intensidad las raíces de la venezolanidad. Basta que usted camine por cualquier calle, cualquier esquina, váyase por la ribera del Arauca, la ribera sur del Arauca, vibrador, como la canción, como el alma llanera, yo nací en esta ribera del Arauca, vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Estamos en el pleno cajón de Arauca, en esta inmensa extensión de sabana que se extiende desde el río Arauca hasta el Capanaparo, el Sinaruco, hasta el Meta, inmenso cajón del Alto Apureño, del Alto, Apu, del, del Alto Llano Apureño. Apenas llegamos hace unos minutos, volamos desde Maiquetía, perdón, desde La Carlota hasta Guasdualito. Y he allí... Lo primero que quiero, que el ministro Esqueda Torres, que tiene una mesa técnica por allá al frente, allá está el ministro Esqueda con todo su equipo, con el presidente de INAVI, el COCO está la presidenta de CONAVI, está Josefina Baldó está la presidenta de FUNDABARRIOS, allá está Mariela, así que... Yo quiero que caminen el pueblo y tomen nota, pero lo primero que queda es que, fíjate, no pudimos aterrizar en el Orza porque la pista está destrozada. Años de abandono. No pudimos, esa pista pues está en sus últimas. Tuvimos que ir a Guadualito, y por eso llegamos un poco después de las nueve. Salimos muy temprano de Caracas, pero primero a Guadualito, y después de Guadualito, en helicóptero, hasta acá, hasta el Orza. Primer detalle. Además, sabemos cómo han estado de olvidadas estas poblaciones durante muchos años. Por allá también veo al presidente de Conatel, Diosdado Cabello, comunicaciones y electrónica, los viceministros de infraestructura. Por aquí veo a Reina Lucero, que no es ministra ni nada, pero ella es reina. La reina de Aragua, dijo yo, es la reina de Venezuela el lucero de estos, de estos llanos, un beso para ti, reina, y para todo lo que representa para esta tierra, para este pueblo que te ama, que te adora. Por aquí está también el presidente del Fondo Único Social, el comandante William Fariñas. William, ahí está la gente afuera. ¿Cómo hay de necesidades en estos pueblos? Fíjate que acabo de conseguirme a mi ahijado, uno de mis ahijados. Santos Luzardo se llama, imagínate tú qué nombre. Es un indígena cuiva de las costas del Capanaparo y de todas estas tierras. Es mi ahijado. Yo nunca lo bauticé en una iglesia, pero es mi ahijado. Una vez me dijo Luis Jicuture, indígena cuiva, que él quería que yo fuera su padrino. Yo conocí a Santos Luzardo en las riberas del Capanaparo, allá en Carabalí, Barranco Yopaleño, en 1986, y lo apadriné con el corazón. Recuerdo que me lo llevé con mis soldados y, y los amigos que andaban en un bongo Navegamos el Capanaparo Y desde entonces es mi ahijado Ahijado del corazón, Juan Qué bueno Como qué uno tiene ser. uno tiene tantos Ahora, yo más nunca había visto a Santos Luzardo Desde 1986 ¿Cuántos años? 12 años ¿eh? 12 años 14, 14 años Nunca lo he olvidado a ese muchachito cuiva nunca lo olvidé tanto y yo no sabía que iba a verlo hoy no sabía y me lo consigo apenas llegando aquí ahora anoche yo en uno de esos ratos que le robo al huracán a veces uno le roba al huracán eh, invité a mi hijo Hugo a, a cenar y fuimos a cenar Hugo y yo a un restaurante chino en Caracas los dos ...sin escolta, sin parafernalia... ...y nos sentamos a hablar... ...Hugo ya tiene 16 años... ...y Hugo Rafael... ...y anoche lo recordamos... ...durante dos horas de conversación... De, ...de amigo a amigo... ...de padre a hijo... ...oyéndole sus angustias, sus dudas... ...y yo... ...tratando de ser padre y de ser amigo... ...en medio de este huracán... ...yo le recordaba a Hugo su vida... ...desde que nació... ...y por supuesto el tiempo que estuvimos aquí en El Orza con su madre con Rosa y María y le recordaba y entonces él recordó a Santos Luzardo porque una vez Hugo Hugo tenía tres, cuatro años quizás él se hizo amigo de Santos Luzardo ya serán de la misma edad, son de la misma edad y Hugo tenía una bicicleta vieja que alguna vez le compré por allá en el IFA seguramente a precios módicos a crédito y él se la trajo pero yo ese año le compré otra y le traje otra bicicletica nueva muy modesta pero nueva así que él tenía la vieja por allá en un cuarto aquí mismo estamos a media cuadra del sitio donde vivimos tres años nosotros compartiendo las raíces de este pueblo tan querido y recuerdo que Huguito un día llegó Luis con su mujer y Santos Luzardo no, no vino Santos Luzardo, perdón vinieron ellos, siempre andan por ahí mis hermanos los cuivas y los yaruros y con ellos tenemos un compromiso vital también existencial de devolverles la vida, devolverles la dignidad en aquellos años lo hicimos un poco hasta donde podíamos en aquellos años que aquí estuvimos bueno, recuerdo que Huguito pues Le mandó la bicicleta a Santos Luzardo de regalo Esa bicicleta debe estar por allá en, en alguna ribera del Capanaparo He visto de nuevo a Santos Luzardo Le doy la bendición Y lo veo con... Tuvo un problema en un ojo Y ahí está mi compadre Luis y Couture. Pero como todos los niños Pobres del país Me cuenta Luis ...y ...que Santos Luzardo estaba lanzando flechas... ...y alguna flecha que lanzó otro niño... ...le dio en el ojo... ...y ha perdido la vista de un ojo... ...pues ya... ...por ahí está el Ministro de Salud también... Gilberto Rodríguez Ochoa... ...está el Ministro de Planificación... ...allá está Jorge... ...Jorge, tú eres medio apureño... ...claro, María Cristina es de San Fernando de Apure... ...Jorge Jordani está JJ Montilla el ministro de eh, producción y comercio, Educación. está el ministro de educación, Héctor Navarro, ahí está casi todo el gabinete aquí, Teresita Maniglia y su equipo, todos, Teresita Maniglia, el equipo de, de prensa, el ministro de Secretaría, trabajo. Francisco Rangel Gómez, el ministro del Trabajo también está por ahí, Lino, no lo he visto, Lino, Lino Martínez, de está el ministro de la defensa. El General Elías Cerutado, allá está Lino, Lino Martínez, Ministro del Trabajo El Jefe de la Casa Militar, el General Martínez Morales Los muchachos que trabajan con nosotros, los viceministros de, de Secretaría Está el Comandante de la Guarnición y el Comandante de Teatro de Operaciones El General Rigoberto Martínez Vidal Bueno, aquí estamos Aquí estamos y hemos venido a trabajar El Orza es prácticamente la capital de Venezuela hoy entonces Pues en la práctica, sí, aquí estamos desde aquí con el programa Aló, presidente, agradezco y reconozco el esfuerzo gigantesco que ha hecho Teresita Maniglia Esa pequeña gigante Y todo su equipo para estar aquí, también a los medios de comunicación Aquí veo que hay unas cámaras, creo que del Canal 4 Sí, el Canal 4, del programa, ¿cómo se llama ese programa de la mañana? 24 horas 24 horas, ¿cómo están portándose ahí en 24 horas? Sí, se portan bien. Dale un saludo pues a todos, ¿no? Sí, un saludo Globo, a todos. De este Globovisión, Globovisión también. Que está Globovisión. Globovisión también. ¿Cómo está la gente de Globovisión? Ahí está Globovisión, el Canal 8, por supuesto, Venezolana de Televisión. Radio Caracas Televisión. A Radio Caracas, no es Radio Caracas Televisión. Televen. Ahí está Radio Caracas Televisión. El evento también. Bueno, todo. La televisión tiene una ventaja que es que transmite las cosas. Eh. Mejor siempre es en vivo, a mí me gusta en vivo porque no, no hay tiempo de mocharle, <ríe> etcétera, ¿no? ¿Cómo llaman eso? Editar. Editar, pero a veces es mochar. <ríe> ah, censurar, a veces, ese es un eufemismo a veces que usan. Vamos a editar, que es el término técnico, ¿no? que Siempre hay que hacerlo, por supuesto, pero a veces detrás de la edición se esconde la censura y la mochura. Bueno... Le doy un saludo pues a los medios de comunicación, a los muchachos de prensa que han venido periodistas con nosotros. Aquí estamos todos y comienzo recordando aquellos años y recordando, me trajo el recuerdo pues Santos Luzardo. Santos Luzardo, niño, un joven cuiva de esta tierra. Un joven cuiva y un saludo a todos los hermanos aborígenes cuivas y yaruros que deben estar por allí en estos días de San José. Hoy es día de San José, día del de santo de José Rojas, el ministro de, de Finanzas. 19 de marzo. ¿Dónde andará Eneas Perdomo? ¿No será que está por ahí Eneas? ¿No lo has visto, reina? Está en San Juan de los Moros, No vino este 19 de marzo. Ah, le están homenajeando en... ¿Cuántos años tendrá Eneas, reina? 46 años. 46 años artísticos. 46 años de artista, tendrá como en esa nación el Yagual, muy cerca de aquí, en este inmenso estado Apure, el gobernador de Apure, aquí lo tengo a la izquierda, el gobernador Jesús Aguilar Pegame, ¿cómo está el gobernador? Excelente, señor presidente, muy contento de tenerlo por aquí en esta su tierra, los apureños pues, le damos una calurosa bienvenida, un gran abrazo como siempre pues, a usted que es uno de, de sus hijos predilectos. Bueno, tú sabes que yo nací en Sabaneta de Barinas, muy cerca de aquí, pero uno se siente de todo este llano. Uno se siente barinés y apureño y guariqueño y portugueseño, porque como dicen o decían los viejos de uno, el llano es uno solo y uno solo es el camino, el llano de Juan Parao. Bueno, con el saludo inmenso, no tengo yo palabras. Todo lo que he dicho es muy poco para expresar el sentimiento que tengo de mirar de nuevo primero desde el aire las sabanas de Apure las sabanas de Alcornocal las sabanas de Uberita, las sabanas cómo es que, cómo es que dice aquella canción que canta Cristóbal y que compuso Pedro Tel Mojeda sabanas de mi cariño, de mi cariño sabana sabanas de la Uberita, de las vacas y Santa Clara estas sabanas donde uno dejó pedazos del alma. Le doy un saludo del alma a todos mis amigos, mis amigas, mis ahijados. Yo soy padrino aquí de una promoción de bachilleres del liceo Ignacia Rodríguez de Mayol. A todos, por ahí vía a Nano, por ahí vía a Moncho, por ahí vía a los peloteros. Algunos se pusieron viejos. No se pongan viejos, muchachos. Por ahí vía mucho. No se ponga nadie se debe poner viejo. Andan jugando softball todavía Bueno, mi saludo Y aquí está el mismo Hugo El mismo Hugo que aquí conocieron Ahora cumpliendo Esta fase de la vida Ahora Haciendo un esfuerzo inmenso Para estar a la altura del compromiso Y para estar a la altura de la expectativa Que tiene el pueblo venezolano Porque estoy seguro pero seguro como que soy de esta sabana, seguro como que amo esta sabana, de que saldremos adelante, hermanos. Así que, El Orza, 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron. Reina, ven acá, chica. Ven acá, Reina Lucero. Yo quiero que tú desde aquí saludes a toda Venezuela porque nos está oyendo a través de cuántas emisoras, Juan. Hoy estamos enlazados con 23 emisoras 23 comerciales a nivel nacional y 10 locales de aquí de Apura. 37 y... en total. 37 emisoras. Sí, en total. Y además creo que nos oyen aproximadamente unos 5 millones de personas todos los domingos. Es inmensa la audiencia desde aquí, desde El Orza, capital del municipio Rómulo Gallego, en las riberas vibradoras del Arauca, aquí en la tierra de más allá del más nunca, como diría Rómulo Gallego. Un abrazo a toda Venezuela, y yo quiero pedirle a Reina Lucero, esta inmensa mujer venezolana, que le dé un saludo a toda Venezuela. Reina. Muchas gracias, señor presidente. Desde aquí, desde este pueblo llanero, reciba mi salud, y mi cariño, toda Venezuela. Todo este, todo este inmenso pueblo llanero, reciba también todo mi abrazo y toda mi satisfacción, y quiero decirle a toda Venezuela... Que seguimos adelante, que vamos adelante y que el futuro está acá ya presente con todos nosotros. Así es que mucho, mucho cariño y mucho saludo a todos los venezolanos y adelante Venezuela. Bueno Reina, yo recuerdo que yo te conocí precisamente un 19 de, marzo. 19 de marzo y yo voy a brevemente a contar cómo conocí yo a Reina Lucero. Pues aquí mis amigos de Lorza consideraron que yo podía ser el presidente de la Junta de las Fiestas Patronales que son las más tradicionales de Venezuela las más tradicionales del llano y eh, bueno, yo inmediatamente eh, empezamos a trabajar recuerdo al cura, al padre Gonzalo que era miembro de la Junta de Fiestas recuerdo a Joel García recuerdo, eh, bueno, a tanta gente que colaboró en Enma Guerrero, a Elvira Bracho todos, eh, Becerra, Carlos Becerra eh, era era la junta de fiesta y recuerdo que entonces decidimos traer un buen plantel de cantores venezolanos para rescatar al máximo las fiestas que habían perdido un poco se habían comercializado mucho como tú sabes Reina que, que lamentablemente ha pasado también con nuestro folclor hicimos una caseta en la calle para que la gente entrara a 10 bolívares era el recuerdo que el, el boleto de entrada Imagínate tú, 10 bolívares y ahí cantaban en la primera, la noche de gala, el 19 de marzo cantó Eneas Perdomo, Reina Lucero, Luis Lozada, ¿dónde estará Luis Lozada? Lo tiene Dios por allá cantándole, alegrando alegrando las, las sabanas del cielo, como recuerdo a Luis. Luis Lozada, el cubiro, cuánto grito y cuánta alegría, aquí también conocí a Luis, vino Luis Silva, recuerdo que vino también eh, eh, Denis del Río... Recuerdo que vino también aquel muchacho de Maracay Que era sargento de la Fuerza Aérea Bueno, un plantel de cantores, Cristóbal Jiménez también vino Así que, imagínate, 10 bolívares 10 costaba Bolívar. aquello Era una fiesta popular, casi que gratis pues Pero yo recuerdo que... Con pues ese plantel me está dando ganas de bailar joró Imagínate porque... tú, Juan Yo recuerdo que era 19 de marzo Yo tenía un conflicto aquí Ya yo andaba en conflicto Yo siempre andaba en conflicto con el gobernador, no este que tengo aquí al lado, el gobernador de Apure en aquel tiempo era un caballero adeco de esa patota, era de la patota de Jaime Lucín. yo no voy a nombrarlo porque no vale la pena en un día tan hermoso como este de San José, pero yo recuerdo que, bueno, aquella gente no quiso colaborar con las fiestas patronales, tuvimos un conflicto hasta personal, pues, eh, el gobernador y yo que era mayor, una discusión muy, muy dura en San Fernando de Apure porque querían imponerme, como siempre, pues bueno, vamos a apoyar a las fiestas, pero eh, yo tengo unos amigos, usted sabe, mayor, dije, yo no acepto condiciones, gobernador, y guárdese su cheque, y me vine, me pasaron un informe que era un falta de respeto, yo recuerdo todo aquello, así que dije, bueno, vamos a trabajar aquí en la Junta de Fiesta, nos fuimos por las sabanas a recoger vacas flacas, yo le decía a los ganaderos, mire, deme la vaca más flaca que tenga, una vaca flaca, pues cuatro pellejos, y la gente colaboró, muchos ganaderos colaboraron, gente humilde colaboró. Recuerdo que al Consejo Municipal le solicitamos que nos diera la chalana y con los muchachos del liceo cobrábamos allí un dos días a la semana el, la chalana. En ese tiempo no había puente sobre, sobre el Arauca. Eh, recuerdo que hacíamos rifas, templetes en la esquina, aquí mismo en la casa, al frente, vendíamos cerveza, vendíamos eh, carne, este, de, de, de todo tipo de cosas. rifábamos cochinos, eh, peleas de gallo, hacíamos de todo y recogimos algún dinerito. Yo recuerdo que te pagué 14 mil bolívares, reina. Yo mismo... andrás se residuo por aquí histórico, reina. <risa> 14 mil bolívares en el aeropuerto. Se me había olvidado pagarle, chico, al final... se iba a ir reina y yo no lo le iba a pagar. Cantó aquí como tres días. Imagínate tú, un precio muy especial, mil bolívares. Y ronca y sin real. Ahora sí. Ahora yo recuerdo que eh, el día 19... Un avión de, del ejército... Pero me dicen a mí en la mañana que el avión del ejército que venía... Se había... Estaba dañado, ¿vale? Me llaman de San Juan de los Morros. Y en ese avión tenían que traerme a reina y a, ¿cómo se llama el, el artista Hernández? A Guillermo Hernández? Guillermo Hernández, el conjunto de Reina, pues. Bueno, imagínense, me dicen a, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que no, que no viene Reina, Dios mío, ¿qué hago yo? ¿Saben lo que hice? Le quité la avioneta al gobernador. <risa> yo, estábamos en plena misa, me fui yo mismo, estamos en plena misa, ...y yo me le acerco a un... ...uno de los ayudantes del gobernador que era... ...amigo mío y yo le digo... ...mira yo no voy a hablar con el gobernador... ...porque yo no, no nos hablábamos pues... ...estaba sentado en la misa el gobernador... ...y yo le digo... ...mira vale convence al gobernador... ...de que nos presten... ...no le digan que es para mí... ...que es para ir a buscar una medicina urgente... a mantecal de un muchacho que... está ...métanle una coba al gobernador... ...y vienen estos amigos... ...y le meten la coba al gobernador... Y me monto yo en la avioneta, el piloto que era un señor de aquí de Lorza, recuerdo, y nos fuimos a San Juan de los Morros, salimos con, en plena misa, yo me fui a la misa, a buscar a Reina que estaba en el aeropuerto esperando. Y en ella, perdón, los dos estaban esperando allá. Bueno, recuerdo que nos agarró una tormenta pasando Mantecal, por fin llegamos después de mediodía a San Juan de los Morros, ahí estaba Reina, y me dijo, bueno, será el próximo año próximo año, mucho gusto yo soy, el, yo soy el mayor Chávez reina, mucho gusto, vámonos, ahí está la avioneta pero entonces era una sola avioneta, y era Enea, reina y el conjunto, no cabían Teresita y donde me dio, bueno, vámonos en el ala, guindado, pero esta noche tenemos que tenemos que montar el, el pueblo está muy entusiasmado yo creo que ustedes tenían tiempo que no venían para acá varios años, porque es que las fiestas se habían se habían un poco comercializado han perdido un poco su su raíz folclórica cultural, su, su hermosura eh, autóctona y yo dije, no, no, tenemos que irnos vámonos, hacemos dos viajes, no nos daba el tiempo recuerdo que llamé entonces a, a un oficial amigo en San Fernando de Apure desde el aeropuerto de San Juan y le digo, consígueme una avioneta, vale ¿cuánto cobra una avioneta? cinco mil bolívares cobraba una avioneta para ir a San Juan de los Moros no, no, pero tienen que venir aquí y de aquí para el Orza bueno, 10 mil bolívares él tenía el piloto al lado yo no tenía el dinero a la mano. Le digo, bueno, vale, mira, dile que yo le pago eso como sea, que se venga para San Juan. Se fue la avioneta hasta Calabozo. Hicimos un trasbordo en Calabozo, Reina, Eneas, a la avioneta. Ajá. El, el tipo que nos alquiló la avioneta esperó en Calabozo. Nosotros nos vinimos de San Juan a Calabozo para ganar tiempo y llegar aquí eh, temprano. Transbordamos, recuerdo que me dijo Eneas Perdomo, parecemos unos contrabandistas <risa> <risa> brincando de una avioneta en otra. Y la avioneta del gobernador, en la que veníamos nosotros de San Juan, se devolvió a San Juan a buscar a. A no, no, al arpista, chica. A, a, a Guillermo, al grupo A Guillermo y al grupo de. Entonces, bueno, nosotros llegamos aquí, pero en otra violeta. Y está gobernador, eran como las seis de la tarde, Ajá. está el gobernador, pero ha he hecho una furia en el aeropuerto, chicos, y todo el alto mando ahí, el comandante, el general de la Guardia Nacional y el jefe de no sé dónde, y aterrizamos y nos bajamos nosotros, y yo muy sorondo, muerto de la risa, feliz, me traje la gente, reina, y bueno, uh, entonces viene el gobernador, y ya él, a él le habían contado ya, pues, pasó todo el día esperando, claro. aquí él tenía que irse a las dos de la tarde, y viene el gobernador y me enfrenta y me dice, mire, mayor, ¿Dónde está mi avioneta? Yo le digo, viene en el aire, gobernador, no se preocupe. Aquel hombre echaba chispas, tuvieron que, bueno, meterse unos amigos comunes ahí, se lo llevaron por allá, le echaron agua, <risa> lo, lo, <apagaron. risa> no, lo cierto es que nos fuimos directo a la manga y coleo y allá allá comenzamos pues la actividad y esa noche montamos la gran noche criolla con Reina Lucero, Eneas Perdomo, eh, Luis Lozada y todas las personas que ya ha nombrado Luis Silva Vino aquel muchacho que también murió, chica, sexagésimo Sexagésimo Sexagésimo, qué cantor era ese muchacho Lamentablemente igual que a Luis Lozada, el cubiro Los recuerdo a todos Los recuerdo a todos desde mi corazón En este cajón de Arauca pureño Yo recuerdo que esa noche lleno de, de fortaleza Lleno de, de ese amor por este pueblo De esas raíces que uno carga Yo, pues presenté a Eneas que es el padre de todos ustedes sí, el padre de esta música Pilar el padre mayor de su ese es el Pilar Mayor el general en jefe le digo yo a Eneas Perdomo recuerdo que improvisé una copla voy a ver si la recuerdo vibra el cajón del Arauca y se encabrita su lomo porque esta noche en el Orsa nos cantará Eneas Perdomo y aquella arpa bramaba, vibraba el Arauca bueno reina ¿Qué tal? ¿Y tú vas a cantar hoy aquí? Ah, sí, ¿Que vas a tía, cantar tía, aquí tía, hoy? Tía. Claro. Ah, ¿Vas a cantar hoy aquí en, en el Orza? Ah, vienes a saludar, vienes a conocer. Bueno, aquí estamos y que viva el Orza, que viva el Alto Apure, que viva el Llano Venezolano. A ver, el presidente, hoy es día también del carpintero, es día de Jesucristo de alguna manera, porque él era carpintero, y día de todos los amigos empleados universitarios de todo el país saludo a todos los carpinteros que están poniendo su trozo de madera para recuperar a nuestro país y a los empleados universitarios que tienen un gran reto por delante hay que recordar a, a José sí, el, el esposo de María la madre de Jesús no es su día por partida doble claro claro, claro José, el carpintero por eso el día del carpintero, el carpintero es el que bueno, el que transforma, el que construye, el que hace. Saludo a todos los carpinteros. Y en buena medida todos tenemos que ser carpinteros hoy en Venezuela para construir la patria nueva. Igual mi saludo a los empleados universitarios. A ver, llamada en espera. Así es. ¿Quién Así es. llamará a Elorza hoy 19 de marzo? Ah, Teresita. José Gregorio Díaz desde Maracay. José Gregorio, te escucha el presidente. Aló. A ver, a ver. Buenos días, presidente Hola, José Gregorio, buenos días Tú eres José, te felicito en tu día, ¿vale? Muchas gracias, presidente Este, lo estoy llamando Primero mis respetos A su persona Muchas gracias, Y a la igual. población de Lorza Y al resto del país Señor presidente ¿Familia? Tenemos un, pro un problema Aquí en Maracay La familia Díaz-Seijas ¿Familia? Díaz-Seijas Díaz Seijas Díaz Seijas Dime También somos familiar del señor Eneas Perdomo para que ¿Tú, eres, usted... ¿Tú eres familia de Eneas? Sí, mi, mi bisabuela este era prima era tía de él ah, Y ellos son de Apure, tus bisabuelos Son de apures y Valle de la Pascua Ah, Eneas es Eneas Perdomo Carrillo, recuerdo yo Sí Bueno, dime, ¿cuál es el problema, José? Ok este, tenemos unos terrenos situados en el Valle de Tucupido, donde se está desarrollando hoy en día un proyecto habitacional. Los terrenos en cuestión son de nuestra propiedad y hemos sido abusados por los entes gu gubernamentales de nuestra región. ¿Eso queda en Tucupido? En Tucupido. ¿Qué, ¿Qué? Cerca. Ajá, dime, cerca. De la Placera. Cerca de la placera. Sí. Eh, Yo, voy, a, eh, eh, voy a pedirle a JJ Montilla que vaya tomando nota. Eh, sí. Ok. A JJ no está no, no está oyendo. No, no no está saliendo al aire. Bueno, aquí estamos tomando nota. Sí, el ministro. Bueno, señor presidente. El ministro está tomando sí. nota, sí. A okay. ver. Los terrenos en cuestión este, los tenemos adquirido desde 1806. 1806. 1806 que los compró el señor don Bernardo Bautista Marrero. Este señor estaba casado con Juana Soto, ledesma Bolívar, prima del Libertador. Y, y él financió una gran parte de la campaña libertadora. Y su hijo don Bernardo Bautista Marrero le donó a la campaña admirable cuatro mil pesos cuando el cuando el Libertador pasó por Maracay. Estos terrenos este son de nuestra familia y queremos decirle a usted que no sabemos si usted está en conocimiento de la titularidad legal de nuestros terrenos no no yo no, no tengo conocimiento pero bueno vamos a tenerlo ya estoy teniéndolo pero a, a cuánto sí. qué extensión tienen los terrenos José Gregorio eh, presidente tiene una extensión de 400 hectáreas de terreno ¿Y tú, tenemos, tienes, tú tienes todos los títulos, de la tradición? Desde el, desde el testamento, desde 1814 en adelante, registrado, y todos los tomos certificados. Ajá, óyeme, óyeme, de... óyeme algo, eh, por favor, José Gregorio, por el tiempo, eh, porque tenemos otras llamadas en espera. Sí, señor presidente. Permíteme, permíteme hacerte a, a algunas cosas puntuales. Okay. Eh, ¿Quién está ocupando esos terrenos ahora mismo, hoy? hoy, quién está este, ahí ocupando eh, no, Fondur, Fondur. Y el ministro de la defensa Ajá. han hecho un desarrollo uh -huh. verdad este para para los habitacionales verdad no sé si son para los damnificados Ajá. ahí en esos terrenos, en esos terrenos, a ver Cruz Wefer, por aquí tengo al presidente Fondur, el general Cruz Wefer, eh, que se ponga los audífonos por favor para que oiga lo que está exponiendo José Gregorio Díaz, aquí está el general de división Víctor Cruz, presidente de Fondur uh, A ver, yo quiero que oiga. Ponte los audífonos, por favor, Víctor ¿Cuántos hit tiraste la semana pasada, Víctor? Dos hits Te salvaste que te bañara, vale Bueno, mira, el general Cruz está oyendo A ver, okay. eh, es el presidente de Fondur Tú dices okay, que... Okay, buenos días, general Cruz Weffer y adelante. Este, queremos solicitarle Una audiencia Para trasladarnos Y confrontar documentos de la titularidad de nuestros terrenos, para así de resolver este grave problema que nos están confrontando a nuestras familias. Y queremos que sepa que estamos en toda la disponibilidad de apoyar y hacer cualquier negociación para el proyecto habitacional de nuestro país. Ok, José Gregorio, mira, yo te yo te, te garantizo a ti, a tu familia y a todos los que nos están oyendo, que son millones de personas, que de ninguna manera vamos a atropellar, no vamos a permitir que se atropellen tus derechos o los derechos de tu familia. Eh, Wenfer, a... conversa un ratito con él, fijen una, una, una cita y, y contrasten los documentos a ver qué es lo que está pasando ahí. Y ojalá lleguemos a acuerdos, ojalá que se aclare todo pronto, seguro que se va a aclarar Y que trabajemos en esos terrenos, bien sea ustedes, la familia eh, Para ponerlos a, en función de la producción agrícola, mmm, qué sé yo O el Estado para construir las viviendas eh, tal como tú lo estás planteando A ver, Wefer, ¿tú sabes algo de eso? Sí, tenga la certeza, José Gregorio, que te eh, vamos a solucionar el problema y en forma muy positiva Mañana a las 8 de la mañana en mi oficina en Fondur te puedo recibir mañana bien temprano 7 y media de la mañana si tú quieres de esta manera que confrontemos y resolvamos problemas muy uh, armoniosos y positivamente para ustedes. Cuente con nosotros, como lo ha dicho el señor presidente de la República. Bueno, José Gregorio, mil gracias, hermano. Tenemos, ¿Tenemos otra llamada. ¿Tenemos llamada ¿Sí? sí, así es. De todos modos, yo quiero hacer un comentario sobre la tierra. Ayer lo hablábamos y lo comentábamos. Y tú, Aguilarte, que eh, eres gobernador de Apure y estoy seguro que lo vas a seguir siendo, bueno, debemos tomar y mirar con mucha atención el problema de la tenencia de la tierra en Venezuela. Lo decíamos en Mantecal, cuando estuvimos hace unos meses, en la primera evaluación que hicimos al proyecto de los módulos de Apure, que lo vamos a reactivar. Las cosas no se logran, ojalá uno pudiera ...hacerlo de la noche a la mañana, pero es imposible. Sin embargo, el proyecto de los módulos de Apure... ...que abarca Mantecal, El Orza y todos estos pueblos... ...lo vamos a reactivar para ponerlo eh, en función del desarrollo de la región y del país... ...para generar empleo, desarrollo agrícola, pecuario, eh, industrial, etcétera. Hay un gran proyecto para toda esta zona del Alto Apure, del Medio Apure... ...y también del Bajo Apure, por supuesto. Ahora... No hay solución, no habrá solución al problema del desarrollo armónico de Apure y de Venezuela toda si no solucionamos el problema de la tenencia de la tierra. Y yo le hago un llamado a mis buenos amigos, yo conozco aquí muchas familias que tienen muchas tierras aquí en Apure, yo les hago un llamado, yo no vengo a pelear con ellos, no, vengo a llamarlos a que nos pongamos de acuerdo. Vengo a llamarlos a la conciencia, vengo a llamarlos a que veamos no solo mi familia, o no solo mis amigos, eh, no, veamos al país como un todo, tengamos mentalidad cristiana. Hoy que es Día de San José, aquí están las palabras de Jesús. Si algo vino Cristo a pregonar por el mundo, bueno, la igualdad, la justicia, Bolívar... Y sus luchas, ¿para qué la revolución de independencia? Para buscar justicia, igualdad. Entonces no puede ser que haya personas, una persona que tenga aquí en Apure 40.000 hectáreas de terreno, 20.000 hectáreas de terreno y no tenga ningún proyecto de desarrollo. Por allá estoy viendo al general Flores Rojas, comandante de la brigada de San Fernando, la brigada de caballería. ¿Ah? Y comandante de la guarnición de San Fernando sí, de Y el comandante Chicote Por ahí lo veo también ¿ah? sí, Bueno, eh, entonces Ahora La tenencia de la tierra La tenencia de la tierra Yo No quiero, ni vamos, ni tenemos ningún plan De expropiar a nadie No, pero sí Tenemos un plan para equilibrar Ustedes creen que puede ser justo Que en esta tierra, aquí donde estamos el 90%, cuidado y más, de los habitantes de este pueblo no tienen tierra. O oh, dime tú, este, Picure, si es verdad o es mentira. ¿Qué pasó con Radio El Orza, chicos? Yo pensé que íbamos a salir... Ah, estamos en el aire. Señor. Un saludo a Radio El Orza y a su director y a todo su personal, yo sé el esfuerzo grande que han hecho, yo participé un poco, recuerdo cómo nos costó montar la antena aquella que se nos cayó una vez sí. en un invierno allá en, la, en, la, en las lagunitas cerca del ecuador la, la íbamos a inaugurar el 19 de marzo y nos tocó inaugurarla el 5 de julio, que fue una, una fecha previa. Pleno ¿sabes? invierno montamos ¿sabes? esa antena. ¿Cómo estás tú y la familia, hermano? Bueno, muy bien, presidente. Bueno, te deseo mucha suerte y aquí estamos en la misma lucha que tú conoces desde hace desde aquellos años y antes. De... Claro que sí. Mire, precisamente con relación a eso de la tierra, nosotros acá en el Orza se están constituyendo una cooperativa, asociación cooperativa de, de producción agrícola, estamos a, reuniendo aproximadamente 100 familias que quieren que usted le ayude para adquirir 5.000 hectáreas que pertenecen a Heriberto Fuentes y desarrollar allí una producción arrocera, montar una planta procesadora de arroz y bueno, eh, generar empleo y generar eh, arroz ese es un proyecto que tenemos... Vamos a que conversarlo, que tenerlo, al terminar el programa vamos a conversar de todos esos proyectos okay, pues, Bueno, gracias hermano, ahora fíjense Borja, estaba hablando Luis H. Borja Que es el director, ¿no? De Radio El Orza Bueno, fíjense ustedes Entonces no se trata de quitarle la tierra a nadie Se trata primero de llamar al entendimiento a todos A los que mucho tienen que si lo heredaron de sus antepasados está bien pero bueno, estamos en, en un siglo XXI ya en el siglo XXI, la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe el latifundio así que están fuera de la ley pues, para empezar por ahí es inconstitucional el latifundio para comenzar por ahí caballeros y damas para comenzar por allí el latifundio viola la constitución de la república y por encima de la Constitución no hay ningún registro que valga, no hay títulos que valgan, entonces yo hago un llamado al entendimiento. No queremos desconocer la propiedad, no queremos estar expropiando gente, no, pero sí queremos buscar las maneras, y para eso necesitamos y pedimos la colaboración. Bueno, ahí tenemos en la Constitución el impuesto al predio, eso se va a activar pronto, más pronto de lo que ustedes creen. El que tenga tierras ociosas va a tener que pagar un impuesto, y bien fuerte. Y mientras más estratégicas sean, más fuerte el impuesto. Unas tierras ricas para la ganadería, por ejemplo. Aquí, a las riberas del la Arauca. Este es uno de los municipios más eh, con mayor producción y potencial ganadero en el país, ¿verdad, JJ? El ministro, y los, bueno, y todos los ganaderos que, aquí, que por aquí están. Así que mi llamado a esto, y vamos a trabajar duro en una ley de tierra Estamos haciendo una ley de tierra Queremos buscar la justicia en cuanto a la propiedad de la tierra Y para ello, con métodos democráticos, con respeto Con la nueva constitución como bandera Vamos a transformar la estructura de propiedad de la tierra Porque si no lo, si no lo hiciéramos, en el supuesto negado de que no lo hiciéramos no hay proyecto de desarrollo posible. Mire, yo tuve que meterme por aquí en Santa Rita, cuando me dejaron aquí con una misión eh, imposible, entre comillas, porque no hay imposible cuando hay la voluntad de por medio. Fundar una unidad de desarrollo. Y yo le decía a mis jefes allá en San Juan de los Moros, bueno, pero ¿cómo voy a fundar yo una unidad de desarrollo si aquí toda la tierra es privada y nadie quiere dar un pedazo de tierra? Primero recuerdo que me fui con Nano por allá de un piloter que William Vizcaya me prestó y, y, y metimos un piloter por aquí en, la, en las costas del Caño Caribe, un pedacito de tierra. E hicimos unos ensayos de algodón, de ajonjolí, y cómo, cómo resultó aquello tan tan tan exitoso. Un ajonjolí pero muy firme, muy muy productivo, con bastante este, rendimiento. productividad, rendimiento. Hicimos ensayos, pero aquello era un pedacito, no había por más ninguna parte de este inmenso llano un área, chico Lino, para, para que el ejército hiciera un proyecto cívico-militar de desarrollo. Tuve que invadir, esa fue la primera invasión que yo hice, chico, me abrieron un juicio. Invadí Santa Rita, tierras ricas donde llegó un hombre de este pueblo, ¿cómo se llamaba? García, el papá de Joel. El viejo García, que en paz descanse, llegó a tener ahí 4.000 cabezas de ganado. Eso tiene lagunas, el caño caribe que tiene agua todo el año, tierra rica, y eso estaba y sigue estando abandonado porque hace un mes aterricé allá, a pasar revista. No pude venir al pueblo, no me dio tiempo. Sé que se quedaron esperando, me pido disculpas, pero no tenía tiempo. El día que fuimos a Mantecal también. Eso está igualito que hace 10 años cuando yo invadí eso con 20 soldados, Hice una bandera nacional allí y comenzamos a crear cochinos y a buscar semillas regaladas y el comandante Perejiza, que lo estoy viendo por aquí también, hizo lo mismo allá en Puerto Paz Éramos jefes de unidades de frontera, de desarrollo, pero sin un Bolívar, nada. No había recursos y sin embargo uno hacía. Hacíamos caminos este, con, con, con pedazos de tronco, puentes sobre los caños, con los soldados y algunos amigos que nos ayudaban. Yo recuerdo, aquí me ayudaron mucho el pueblo de Lorza, por eso yo quiero tanto este pueblo. Bueno, pero esto sigue igualito. Ahí está el Hato Santa Rita, igual. Y cuántos Atos y Haciendas que no tienen ni una cabeza de ganado. No tienen ningún proyecto de desarrollo. Pues necesitamos la tierra para junto al agua, el capital y la gente producir ganado. Y de ahí sacar la carne y la leche... Y el queso, para la comida de nuestra gente y para exportarlo también a algunos países del mundo. Y para sembrar sorgo y palma aceitera. Mire, el Estado Apure tiene, ¿cuántas hectáreas, JJ, tú que te sabes de memoria? <tose> 70, 100 mil <000. tose> hectáreas de lo mejor del mundo para sembrar palma aceitera. Ah, pero todo eso es privado, ah, reina, qué sabroso. Entonces uno no puede ir a a sembrar ni una mata. Ni lavan ni prestan la batea, señores. Yo hago el llamado, repito, a los propietarios de las tierras de Apure para que pongan en la mesa su conciencia social. De todos modos, aquí está la perica, la constitución de la República Bolivariana y esto se va a cumplir. Ahora, termino este comentario para pasar a otra llamada que está en espera. Por eso es que la contrarrevolución se puso en marcha. ¿Por qué? Porque los sectores que durante muchos años explotaron al país, se adueñaron de bancos, utilizaron el Estado y los recursos de los venezolanos para financiar sus propias obras. Recuerden ustedes, por ejemplo, el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Eso nunca fue de los trabajadores, fue de una cúpula que se enriqueció. Para poner un solo ejemplo, se adueñaron de las tierras, se adueñaron del dinero, se adueñaron de todo. Y el pueblo, bueno, el pueblo ahí como está Santos Luzardo, con un ojito que perdió y nunca lo ha visto un médico. No han podido operarlo ahí en, en, en 12 años, chicas. O como ayer yo conseguí allá en Caracas, no estamos hablando solo de Lorza. En Caracas, en Lomas de Urdaneta, un niño de 10 años que nació faltándole un brazo. La mitad, el, el, el antebrazo. El antebrazo, ¿no? Uh -huh. El antebrazo. Le falta el antebrazo. Y él anda, un muchachito, mira, es más, juega pelota, es zurdo, pero le falta el antebrazo. Ese niño, yo le digo, venir cómo perdió ese niño el brazo? Me dice la mamá, nació así, Chávez. Ahora, ¿tú crees que eso es posible, chico? Un niño que nació así, no, hay, hoy en día con el desarrollo de la ciencia, pues le ponen prótesis. Y eso no cuesta mucho, pero es que aquí caímos en un salvajismo, y venimos saliendo del infierno. Ahora, por eso es que la contrarrevolución anda buscando falsos salvadores anda buscando tablas y salvavidas pero qué va, esta revolución que es por la justicia por la tierra, por los niños por la salud, por el trabajo por la educación, no tiene marcha atrás y el 28 de mayo el pueblo venezolano lo va a ratificar de nuevo con más fuerza que el 6 de diciembre de 1998 llamada en espera así es presidente, parece que la contra se leyó la constitución y le temblaron las rodillas tenemos que nuestros teléfonos son el 91134 y el 91235. El código de área es el 047. Vamos a repetirlo para todos los amigos de Venezuela. Que mira, Juan, antes que repita, caso. mira cómo me quieren aquí. Tú sabes que ando un poco ronco por, uh -huh. por la batalla, pues. Los cañones míos, tú, Parte de mis cañones lo tengo en la garganta. Ustedes saben, ¿no? Y lo tengo un poco recalentado, reina. Y Rosa Mallorquín, a quien le doy un beso, tiene el corazón más grande que ella misma, la dueña de este local donde estamos, a quien yo quiero tanto, a Rosa, Rosa Mallorquín, amiga de tantos años, aquí estamos en su local, pues me ha traído miel de abeja de aquí de esta tierra, y un jengibre, así que gracias Rosa, y esto... Es para que tú veas Juan, y si aquí bueno, me quieren ¿no? Para que tú veas que, que si hay gente que lo quiere <risa> sí. A ver, ¿cuáles son los teléfonos? Tenemos el 91134 y el 95 y el código de área 047 Entonces a llamar aquí a lo presidente Tenemos a la compatriota Adriana Rodríguez llamando desde Caracas Te escucha el presidente Adriana Buenos días señor presidente Hola Adriana, buenos días Lamento hacer un punto fuera del lote en un momento tan agradable Oyendo no, sus anécdotas y sus planes con Venezuela No te preocupes, no, te oímos con todo el corazón Sea cual sea el tema que vayas a tocar Pero lo que tengo que decir es a los venezolanos Bueno, adelante Ok, desde el 19 de abril de 1810 Hasta principios de marzo de 1812 La intriga y la envidia Hicieron perder un tiempo precioso para organizarnos Nosotros los venezolanos La intriga y la envidia Le dio tiempo a España De zafarse de Napoleón Bonaparte Y de su hermano Pepe Botella para así arremeter contra Venezuela ese año 1812 y para colmo el terremoto física y psicológicamente hizo un daño terrible que yo lo comparo con lo ocurrido en Vargas suceso que es aprovechado por los, por los opositores del, al proceso la intriga y la envidia hizo perder la primera república hizo perder vidas, entre ellas la de Miranda y a los años la de Bolívar la de Bolívar hizo perder esfuerzo dinero, otras repúblicas y pare de contar solo por las intrigas y las envidias, las cochinas envidias y sabe, una cosa señor presidente, pasarán siglos y creo que la envidia siempre estará allí, rondando hay personas que toman como excusa la forma en que usted hace las cosas para independizarse pero como dice Arturo Fertietri... Hello? un momento no te preocupes, mi amor, te estamos oyendo todos con mucha atención, sea cual sea lo que vayas, sea cual sea las ideas que vayas a transmitir, y te está oyendo 5 millones de venezolanos. Así que, tu sentimiento lo captamos, Adriana. Adelante, coraje y adelante. Te oímos. Ok, pero como dice Arturo Osler Pietri, según las circunstancias, son los medios. El camino que usted ha transitado no estaba libre. Estaba sucio, suciísimo de tentáculos. Y usted lo ha estado limpiando. Lo felicito porque un año y pico está bastante despejado. Arturus Pietri también tiene una reflexión sobre la identidad del venezolano desde la colonización. Y yo le digo a usted, gracias, porque con usted yo he sentido el orgullo de ser venezolana. Que Dios y, te bendiga, Adriana. Y de buscar mi identidad. Que Dios te bendiga, muchacha. Okay. Tú estás en Caracas, ¿no? Sí. Está... ¿En qué parte de Caracas, Adriana? Este. En Prado Celeste. En ¿Y tú estás estudiando, Adriana? Bueno, ahorita estoy... No, yo soy guía turística, pero... Ah, tú eres guía turística, qué bonito. Ya has venido por aquí por Apure, Adriana. Tienes que traer los pues... turistas para acá. Mira, que esto es hermoso. No, señor presidente, lo voy a decir un secreto. Dime. El turismo en Venezuela está muy es, es cierto, no, esto no es ningún... pero no es Ay... ningún secreto. Mira, pero tú estás trabajando. Ahorita no estoy trabajando, pero... Mira, JJ, yo, espérate un segundo. Aquí est est me está oyendo el ministro JJ Montilla, que es el de... Tú sabes que Turismo ahora tiene un viceministerio, ¿verdad? Sí, yo Tenemos... estoy esperando, yo tengo paciencia, señor presidente. Tenemos una viceministra que está trabajando muchísimo... María Eugenia. María Eugenia es una mm, dama con una gran experiencia y, y tiene planes, tú sabes, esos planes, no, esos planes turísticos gigantescos que también estamos revisando. Pero vamos a comenzar por lo pequeño. es yo decir sé, la, yo las sé, posadas. Yo tengo yo tengo mucha fe y, y, y sé que esto no se va a lograr en un día. Yo sé que tiene que pasar algún tiempo, pero yo tengo paciencia y, y, tienes, y calma. Bueno, estoy uno, tratando de gastar lo menos posible. Claro, ¿tú estás casada? Eh, no, no, no, no estoy casada, estoy divorciada. Ajá, ¿Tienes ah, niños? No, tengo una sobrina que voy a aprovechar para enviarle un saludo, Astricita Duque. ¿Cómo se llama Astrid? Astricita, astricita Duque, Duque. Que está en Calabozo, en el estado Guárico. Ah, llanera, Astricita. <ríe> no, Qué ella es Dios. de San Cristóbal, pero por Ajá. cuestiones y problemas de la vida, bueno, pues, en... llegó ella a Calabozo, en el estado Guárico. Pero tiene suerte, chica, porque yo no voy a decir que San Cristóbal es feo. No es hermosa la ciudad de la cordialidad. Es sus palmares. Hay una canción del cubiro, ¿tú te la sabes? No. Palmares de Calabozo, de Calabozo te llevaré cuando vuelva. Tú no conoces Calabozo. Yo sí. Ah, y, y Camaguán, los esteros de Camaguán, un poco más abajo. Se pasé por allí también. San Fernando de Apure, el puente <risa> María Nieves. Fui para allá una vez. Mira el, el, el, el, el cómo se llama la mata de de lámina el ánima de, de cómo se llama chico Se me olvidó vale Mata Silva. Mata Silva. Eh, Uy, la, no, no. La, el Caño Caribe, <ríe> las sabanas de Alcornocal. Esto Misa, es muy bello, Adriana. Pero déjeme terminar de decirle algo a los venezolanos. Dale, pues. <ríe> a los votantes, por favor, les invito a que no pierdan esta oportunidad, porque ya perdimos la de Miranda, la de Simón Bolívar, la de Medina Angarita, la de Pérez Jiménez, y no podemos perder la de Hugo Chávez, porque después nos estamos arrepintiendo de lo que pudimos haber sido y de lo que somos como país. ...ya terminé... ...bueno mi amor, mira... ...Adriana... Eh, ...yo quiero que tú te entrevistes con... ...la viceministra de turismo... ...el encargado de esto va a ser el ministro Montilla... ...a quien estoy mirando acá... Uh -huh. ...está con nosotros aquí en el estudio... ...en el... ...en el Orsa... Uh -huh. ...ahora... Eh, ...para que tú le expliques a... ...Mario Eugenia... ...tus ideas... ...y ojalá... ...ojalá te enganches a... ...trabajar en algún proyecto... ...que tenemos muchos proyectos turísticos... ...de esos proyectos de posadas de sitios folclóricos. Venezuela, como tú sabes, tiene que inmenso potencial de turismo y ya estamos haciendo acuerdos con algunos países hermanos y amigos de Europa, de América, para traer turistas. Ellos quieren venir eh, no solo a las playas del Caribe, que son bellísimas, Pero, a ¿sí? las islas del Caribe, sino hacia el territorio, hacia, hacia, aquí donde estamos. Este es un potencial hermoso. Yo estuve tierra por allá en la Gran Sabana, chica. Mire, siempre Bello, bello todo eso. Dime. Yo quisiera, es algo Que tenga que ver con turismo Pero con niños, enseñarle la historia Para que para que ellos sepan De dónde venimos Para que puedan saber hacia dónde vamos Correcto. Entonces eso yo, yo quiero engranar algo de la historia uh -huh. Pero con los niños Y, y entonces una parte del bueno, turismo Pero eso es lo que, yo evo... que toda la, la parte Esta de la casa de Bolívar De te los voy a... nacionales Bueno, te voy a pedir que hables Con la viceministra para que eh, nos ayudes en todas esas ideas que tú tienes y yo me siento muy, muy feliz de oír que lo que tú has dicho especialmente, no lo que dijiste por mí, eso lo dejo para ti te... y, y, y lo que hago es jurarte una vez más y a todo el pueblo venezolano que haré todo lo posible hasta donde llegue mi capacidad y la de mi equipo, que es un equipo grande, para no defraudar ese sentimiento. Yo prefiero la muerte, así lo digo, una y mil veces a defraudar ese sentimiento tan noble, esas lágrimas que te salen del alma, mujer venezolana. Entonces, no, no, no te lo digo por... no me siento feliz por lo que has dicho de mí, no. Eso es lo que menos me importa. Lo que más me importa y más me impactó fue haberte oído decir que has recuperado el orgullo de ser venezolana. Sí, sí, Qué sí, cosa tan recuperado. hermosa. Y de eso es una orgullosa de que usted esté al mando de Venezuela. Pero primero orgullosa también de ti misma, de ser una mujer venezolana, como estamos todos los venezolanos de buena voluntad, orgullosos de ser venezolanos y de ser de la sí. tierra de Miranda. Tú nombraste a Miranda sí. el próximo 28 de marzo. Se sí. van a cumplir 250 años del natalicio de Sebastián Francisco de Miranda y vamos a hacer un desfile militar, cívico militar en la en la Plaza Miranda, vamos a hacer un acto en el Panteón Nacional, vamos a hacer una misa, vamos a recordar, y yo invito a Venezuela a toda tú has nombrado, Adriana ha nombrado a Miranda, qué grande fue Miranda, vamos a hablar un poquito más tarde de él, de su historia, de su de su sacrificio, de su heroísmo. Así bueno, que, gracias Adriana. Problema. A ver. ¿Por qué? Ajá. También cumplió, cumple el 28 de marzo y yo quiero quedarme aquí para la, la, las cosas que ustedes van a hacer. En honor a Miranda Pero yo también quiero estar en calabozo entonces Bueno, estoy... ¡Ah! <risa> bueno y por qué no te sí, llevas a Tresita para Caracas Y la llevas al desfile La llevas a los actos <risa> Claro, invítala Bueno, Adriana, Ajá. espero que pronto hables Voy a estar pendiente de ti Espero que pronto hables, estoy seguro con la viceministra Y vamos a trabajar por ese turismo Y a través del turismo, fíjate tú lo que ella ha dicho Fíjense ustedes, amigos Ella no está pensando en trabajar Para ella ella no ha dicho que quiere trabajar para ganar un sueldo, claro que tiene que ganárselo para poder vivir con dignidad. Pero ella ha dicho que quiere trabajar para ayudar a los niños a tener orgullo de ser venezolanos y a conocer a Venezuela. Ha dicho una cosa hermosa, Adriana. Muy humanista, muy republicana, muy bolivariana, muy cristiana, muy de, muy de esa esencia del pueblo venezolano. Que Dios te bendiga, Adriana. Así es, presidente, y la gente tiene que saber que todas las cartas, correspondencias que le llegan son atendidas, incluso estamos atendiendo todas aquellas correspondencias que llegan a los distintos medios de comunicación de circulación nacional. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de la señora Marianela Salcedo Mogollón, quien eh, solicita algunos recursos para eh, un trasplante de riñón. Eh, Señora Marianela Salcedo Mogollón, esta carta salió en un diario de circulación nacional allá en Caracas, recogimos la correspondencia, ya la tiene la gente del Fondo Único Social quien va a tramitar estas cosas. Así es, presidente, vamos llamada. a hacer un pase, pase a la unidad móvil. Víctor no, Avilán pero, está allá afuera. Antes Juan, tenemos Ajá. a José Antonio Trujillo, desde acá mismo de Lorza, quien está llamando desde un celular. José, felicitaciones en tu día, y te escucha el presidente de la República, José Antonio Trujillo, adelante. José Trujillo, te escucha el presidente Aló, José Antonio ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Aló, no sale al aire José Antonio Trujillo A ver La unidad móvil, Juan Sí, vamos entonces al pase a la unidad móvil Adelante, el Víctor Víctor, te escuchamos Efectivamente, hay una gran cantidad de gente que se ha dado cita aquí afuera, que quiere hablar, quienes quieren hablar con el presidente, entre ellos está el señor Ismael Parra, del barrio La Veguita. Ismael, el presidente le escucha. Buenos días, presidente. Concretamente, ¿cuándo se va a terminar la carretera Mantecal-El Orza y El Orza-Guadualito? El Boulevard aquí del no estamos Mayanera, oyendo en los audífonos, general, audífonos profesor, nuestros. FIDE, y no sirve nada. La defensa del río Arauca donde queremos, presidente, que vaya a los barrancones y vea el estado en que está donde está a punto de suceder una tragedia casi como la de Vargas. Tercero, ¿Sí? queremos en el Orsa no hay sistema de cloacas ni alcantarillas ni relleno sanitario, presidente. ¿Cuándo se va a hacer un, el, el, el, el proyecto de la al aire, de Orza ¿no? y el relleno Pero sanitario? terriblemente mal y se han hecho escuelas, calles por por el FIDE y están mal, en mal, en malas condiciones o no existen. Vino un funcionario del FIDE, hizo un informe y se fue con los bolsillos llenos, supuestamente, porque no tengo las pruebas y lo van a condecorar en el día de hoy. Queremos justicia y queremos cuándo va a haber el primer corrupto preso aquí en el Osa, presidente. Decía el amigo que él quiere saber cuál cuándo se repara la carretera de Guasdualito y eh, las escuelas que el FIDES ha construido. Además, él dice que hay muchísimos corruptos y que eh, él quiere verlos presos aquí mismo en el Orza. Y la carretera sobre el Orza -Mante Mantecal. Ok, bueno, fíjate, aquí está el gobernador Aguilarte. Veníamos hablando ahora en el helicóptero desde Guasdualito, yo le venía comentando, veníamos hablando sobre el avance de los proyectos de este año en Apure. Igualmente, como ustedes han oído, eh, ¿cómo se llama el amigo que llamó? Es que yo Ismael no oí. Yo, Parra. lamentablemente, Ismael, no oí lo que tú decías. Me estaban pasando una nota por algún defecto acá de técnico que ya solucionaremos. Pero veníamos y venimos de todo este gabinete. Aquí estoy mirando a un hombre que también quiere mucho a El Orza y es muy querido por acá, quien comandó el escuadrón de caballería Farfán. Y le doy un saludo al comandante del grupo Farfán, a todos sus oficiales, sus tropas y sus y sus familiares. Me refiero a Ramón Carrizales. Ramón Carrizales, coronel del ejército en Retiro, ahora acaba de recibir la presidencia de Fontur, es decir, el Fondo de Transporte Urbano. Yo le pedí a Ramón que hiciera un estudio sobre las vías carreteras de El Orza, de sus alrededores, incluyendo cómo estaban los terraplenes hacia el sur, hacia el este, el oeste, para eh, apoyar con mayor rapidez y mayor... Eh, posibilidades, tanta la solución de tantas necesidades. De todos modos, el gobernador Aguilarte me estaba comentando, yo quiero que tú mismo lo digas, eh, que venía comentándome en el aire que ya se inició, eh, se iniciaron algunos trabajos en los ejes carreteros que vienen primero de Brusual, eh, lo que es Brusual, Mantecal, Mantecal, El Orza y Mantecal hacia San Fernando, que ya han comenzado estos trabajos hace varias semanas y que solo falta por comenzar eh, los trabajos entre el Orza, perdón, entre Mantecal y Guasdualito, y me informaba el gobernador que van a comenzar el día de mañana. Eh, de todos modos, eh, gobernador, eh, yo quiero que usted responda con más precisión, que está montado pues aquí, montado en el Coroto, montado en el Burro aquí, como se, como se dice en criollo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, en efecto, eh, querido compatriota que está... Eh... Comunicándose, pues, con el programa... Ismael, Ismael Parra. Ismael Parra. Desde hace dos meses eh, dimos comienzo a los trabajos de ingeniería, de reparación, mantenimiento y construcción de, todo, de todos los ejes carreteros del Estado de Apure. Eran unos recursos del año 99 que estaban represados, que no habían eh, no se les había dado ninguna utilidad. nosotros eh, los motorizamos, diseñamos, re, algunos proyectos los redefinimos y hoy en todo el estado apure, absolutamente en todo el estado apure se están reparando las vías carreteras. Ese tramo de el orza mantecal ya viene una empresa haciendo los trabajos de reparación. El tramo que corresponde al orza guajalito. La empresa que va a realizar estos esta obra es la misma empresa que tiene avanzado un 80% eh, en el tramo carretero de Brusual hasta la de Mantecal, que es la Winkler. Esa misma empresa ganó por licitación el contrato que corresponde al tramo de Lorza a Guadalito y ellos ya comienzan a hacer los trabajos propiamente dicho, de, de, de reparación y mantenimiento de, esa, de, esta, de ese tramo carretero en el día de mañana. Bueno, gracias al gobernador. De todos modos, yo el, le pido al gobernador y a todos ustedes, a todos ustedes que estén pendientes para evaluar esos trabajos, La, que los hagan a tiempo y además bien hechos, porque hay mucha historia aquí, Aguilarte, y tú lo sabes. Hay mucha historia aquí de contratos y de máquinas que vienen, eh, de máquinas que se van, de millones de bolívares, y las carreteras les hacen un cariñito en verano, les echan una capita de, de, de aceite quemado, como decimos allá en, en mi pueblo, les hacen un... Bueno, yo una vez mandé a parar unas máquinas aquí, ese fue otro lío en el que me metí. Vino un empresario con sus máquinas le echaron un tierrero al terraplén que va para el escamoto, ya está el liceo, el comandante del grupo de caballería. Y bueno, yo le preguntaba incluso a los topógrafos, mire, hay un ingeniero aquí, no, no hay ingeniero. Y aquellas máquinas hechas, que hecha tierra, pues. Tierra y tierra sin plan. Sin ningún plan, ni... ¿Cómo se llama esto? O los ingenieros que están aquí. Todo todo el diseño, pues, de la, del terraplén. Taparon los caños. Yo le, yo le decía a un señor que vino, de, mire, pero... Usted va a tapar este caño, este es un río en invierno. ¿Cómo lo va a tapar? Esto tiene que ponerle por lo menos una buena alcantarilla. No, no, porque no hay presupuesto para la alcantarilla. Taparon el caño, varios caños, el caño del viento, lo taparon casi completo. Es un río en invierno. Bueno, entonces cuando un día me llaman de aquí del pueblo, me avisan, mire que se están llevando las máquinas, porque yo le había dicho al señor que vino que dejara esa carretera en perfectas condiciones. No, ya terminaron. Entonces mandé a parar las máquinas, le dije al chalanero, usted no me deja salir ninguna máquina de aquí. Claro, era un amigo del gobernador, ese fue otro lío, que el, el mayor Chávez está alzado allá en Apure, tiene unas máquinas en El Orza, tiene unas máquinas eh, secuestradas. Así llegó la, la noticia Caracas, ¿no? Usted recuerda, padre Gonzalo, ahí está el padre Gonzalo González. Le doy un saludo con todo mi recuerdo. Bueno, así que, Aguilarte, ojo pelado con esos contratos, ojo pelado con las empresas. Hay que pasarles revista a veces eh, en la tarde, en la mañanita, sin que ellos sepan. Llegarles de repente a ver qué están haciendo. Hay que ver si le están echando incluso el, el, el ancho del asfalto, según lo que diga el contrato. Eso Todo eso está, está estipulado, ¿no, Wefer? El espesor se llama eso, el espesor del asfalto. Hay que llegar y abrir, a ver, mire, vamos a ver cuánto mide el espesor del asfalto que están echando. La composición del asfalto, porque a veces he echan un asfalto todo pirata una pequeña capa y se quedan con algún dinero. Y cuando llega el invierno y vienen a, empiezan a pasar los carros, se hunde otra vez el camino y queda peor que antes. Así que, ojo pelado con esto, vamos a estar pendientes para que de verdad la situación cambie y no sigamos viendo los mismos vicios. Los, las mismas corruptelas, yo estoy seguro que el gobernador está pendiente de esto y tiene sus equipos vigilando vigilantes para asegurarnos que se cumpla con el pueblo de Orza y con el pueblo de Apure de todos modos además de esto hay una serie de, de obras que nosotros estamos ya asumiendo a nivel nacional para eh, impulsar el desarrollo en estas tierras elorzanas en estas tierras apureñas hay una serie del de plan Bolívar 2000 tiene una serie, aquí tengo yo la, los informes del comando del comandante del teatro operaciones el ORCE está dentro de ese teatro de operaciones arreglo de hospitales de ambulatorios, de escuelas eh, me decía el ministro de infraestructura por ejemplo, no consigo la hoja que me dieron esta mañana, por aquí debo tenerla que vamos a hacer a comenzar a hacer este año un liceo, ¿dónde está Esqueda? a ver Esqueda, ya viene el ministro Esqueda Torres que tiene su mesa técnica ya a ver, ahí viene la... Hay un liceo que hace... Gracias, se queda, El ciclo diversificado Manuel Antonio Nieves. Eh, bueno, eh, se comenzó esta obra en 1993 y fue abandonada. Ya hicieron una inspección, ¿verdad? Este año tiene asignadas esa obra, para poner un ejemplo, 800 millones de bolívares para concluirla en cuánto tiempo, no dice la hoja de abril, comenzamos en abril y en diciembre, Dios mediante debe estar listo el liceo o el ciclo diversificado Manuel Antonio Nieves, aquí en el Orza igualmente el hospital de Achagua 500 millones hemos asignado hace pocas semanas en consejo de ministros para terminar con el hospital de Achagua para eh, terminar el módulo de rayos X y el laboratorio que es algo básico en un hospital un hospital que no tenga laboratorio, que no tenga rayos X etcétera, pues no es un hospital completo. Así que estos son dos ejemplos que traemos hoy, pero también amigos de El Orza, venimos a llevarnos ideas de ustedes, a recoger proyectos. Por eso el grupo de ministros, viceministros, presidentes de institutos autónomos, que van a estar en el día de hoy tomando nota de proyectos, de ideas. Eh, Haciendo inspecciones aquí mismo en el terreno, el presidente del Fondo Único Social, donde está Fariña, eh, vamos a ver, Fariña, vamos a, a, a ver cómo hacemos para algunos sectores del Orza, aplicarle el plan Siete Pueblos, Siete Estrellas, aquí hay unas barriadas muy pobres, vamos a pasar revista con el gobernador, cuáles son los principales problemas, queremos llevarnos desde aquí mismo para apoyarlo, porque esa es una tarea de la alcaldía en primera instancia de la gobernación en segunda instancia, y en tercera instancia del gobierno nacional. Pero lo que vamos a hacer es una callapa, a unirnos todos y la población en Lorzana para solucionar paulatinamente, no me pidan milagro que de un día para otro arreglemos todo, no, porque es que Venezuela está destrozada toda hermano, donde quiera que uno va. Yo antier estaba en la Gran Sabana, allá están los pueblos indígenas, ...pidiendo hospitales, que no tienen eh, créditos... ...que no tienen tierra, que los niños no tienen escuela... ...uno va a los barrios de Caracas igualito... ...uno va a Vargas, pues allá está eso medio destrozado todavía... Eh, ...y así eh, iremos saliendo poco a poco... ...uno va a Miranda y es lo mismo... ...uno va a Los Andes y es lo mismo... ...uno va a Margarita y es lo mismo... ...uno va a Cumaná y es lo mismo... ...uno va a Anzuategui y es lo mismo... ...a Venezuela la destrozaron durante 40, 50 años... ...ahora estamos saliendo a salir... Estamos comenzando a salir, yo he dicho, de las mismas puertas del infierno. Y vamos hacia un sistema económico, social, de justicia, de dignidad, donde haya felicidad para todos, donde haya equidad, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo político, hacia allá vamos. Yo ayer conversé con el presidente Clinton de los Estados Unidos. Iba volando hacia la India, me dijo, y... Estaba interesado en conversar con nosotros, conmigo especialmente, sobre el petróleo. Preocupados ellos por el alto precio del petróleo. Yo le hice mis reflexiones. Los Estados Unidos están pidiendo que incrementemos la producción. Yo le decía al presidente Clinton que eso se va a discutir en el seno de la OPEP, en la cumbre que hay ahora dentro de una semana en Viena. Allá, ya está el ministro Ali Rodríguez, quien se ha convertido en un verdadero líder en la OPEP representando al gobierno venezolano y que ahí estamos conversando con los hermanos de la OPEP y, y ya veremos qué se decide en la asamblea de fines de este mes de marzo. Pero yo aprovechaba también para hacerle al presidente Clinton una reflexión. Le dije, bueno, así como usted está preocupado por los altos precios del petróleo, nosotros y yo estoy dispuesto a oírlo y a tomar en consideración esto para plantearlo a Saddam Hussein a Muammar al-Qadhafi, a Katami y a todos los líderes de OPEP y los países petroleros, le ruego me oiga usted también lo siguiente, nosotros aquí estamos preocupados por el alto grado de pobreza, por el alto grado de desnutrición de nuestros niños, por la deuda externa que ha llevado a pueblos como el del Ecuador, le comenté el caso del Ecuador, que eso estuvo a punto de explosión, un país que casi todo el presupuesto del Ecuador se va en deuda externa, le dije yo al presidente Clinton, él tiene que saberlo, pues vaya usted por el mundo y hable también de eso, así como de los altos precios del petróleo, pues queremos que nos oigan en el mundo. Y estoy seguro que el mundo comenzará a oírnos y a considerar con un poquito de mayor atención nuestros dramas. Me refiero a los pueblos de la América Latina y del Caribe tan golpeados en el siglo XX que ya terminó, por modelos económicos de verdadera explotación, de servilismo, de desigualdades. Queremos un mundo más igual y hacia allá vamos. ¿Hay alguna llamada? Sí, presidente. A ver. Tenemos muchísimas llamadas en línea. Gladys Freites desde Caricuao, en Caracas. Gladys, te escucha el presidente. Buenos días, presidente, ¿cómo estás? Hola, Gladys, buenos días, ¿cómo día, te va? Este, te voy a recordar, o sea, tú tienes buena memoria, el día de la juramentación de, de los universitarios en el Palacio de Miraflores, eh, cuando tú estabas dando tu discurso, tú hablaste de que ahora dicen que Chávez dividió al país, y entonces yo te, terminé de completar lo que tú ibas a decir a continuación, que dije, es que estamos divididos de hace mucho tiempo, ¿te recuerdas? Yo sí recuerdo ese acto y el detalle, si te digo que lo recuerdo con detalle, te Ajá. estaría mintiendo. Ajá. Y no te voy a mentir, Gladys, pero Ajá. sí, esa es una gran verdad. ¿Tú, ¿Tú estás en la universidad? Sí, yo pertenezco a la Universidad Central de Venezuela. ¿Trabajas en la universidad? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. bueno ¿y ¿Cómo está la universidad? Bueno, en pues, el mismo sitio, pero con sus problemas sí. de presupuesto y eso. Eh, Chávez, este, te hago un llamado a, a que atienda la universidad en el sentido de que en, la, en las universidades se está presentando mucha corrupción. Bueno, ¿no? Gladys, tú, tú eres empleada, profesora. Soy empleada. Bueno, hoy es el día del empleado universitario, sí. hoy es tu día. Te y felicito. El día mío por partida doble porque me, el segundo nombre es Josefina. Josefina. Sí. Pues vamos a darle un beso a todas las Josefina. Yo tengo una amiga que le dicen Chepina. Sí. Josefina, sí, Ajá. mira Gladys. En, mira, en las universidades, yo... tú sabes que nosotros uh -huh. en el primer año de gobierno... Ajá. Hacía muchos años y aquí hay varios profesores universitarios uh -huh. Ahí está, eh, bueno, el, ahí está el ministro de Educación Por aquí sí. está Navarro, que Siempre es profesor universitario bien, No ha cambiado Mira el... forma de ser bien simpática no, A ver, te está diciendo que eres muy simpático Héctor, es que ven acá, chico, para que salude Es que está por allá entre el público y apenas tenemos cuatro, cinco audífonos, así que ellos no están oyendo eh, Está hablando Gladys Freite, Héctor, ella es empleada de la Universidad Central De la Central, Facultad de Humanidades De la Facultad de Humanidades, aquí también están profesores universitarios de la UCB, casi todos El doctor JJ Montilla, el doctor Jorge Jordani, que son ministros, uh -huh. Lino Martínez, tú también Empleado, Empleado eres tú, ¿no? Sí, de cultura es Lino Martínez ah. Y tirabas piedra también Saludo, hace, hace 40 años. años. No, nunca tiraste piedra. No, bueno, ahí están y... también. Está um, profesora de arquitectura, la arquitecto presidenta de Fundabarrio, Mariela González. Mi es profesora. La, la arquitectura. También está la presidenta Conavi, es arquitecto también, eh, Josefina Baldoche. Josefina, hoy es también, chicas. Felicitaciones. Bueno, Josefina el Coco Angarita también es profesora allá arquitecto, el presidente de eh, Inavi. Mira. Eh, así que este es un gobierno muy usevista, ¿no? Ajá. El gobierno, de verdad. Sí. Ahora, y yo que soy pelotero del equipo de la universidad. Uh -huh. Ahora fíjate, el este año Navarro pudiera decirnos, Héctor, uh -huh. todas las cosas que nosotros hicimos en un año apenas, en función, no de la UCB nada más, sí. en función de las universidades, claro que falta un mundo por hacer. Sí, es muy poco tiempo. Sí, ¿sabes? pero mira, ahí está, el ministro te va a hablar y nos va a hablar uh -huh. para que nos dé un Me saludo y además. quiero conversar algo muy importante contigo. Ok, vamos sí. a oír al ministro. Héctor. Hola, Gladys, ¿cómo bueno, estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, este, aquí. Este, no sé si te acuerdas, o sea, innumerables en, en oportunidades nos hemos conseguido, este, soy alta, pecosa, ah. <ríe> y me ha atendido muy bien. Y buena moza, dicen que, casi un el del corazón. Gracias. <ríe> este, hay una cosa, nosotros tenemos, este, del 16 de febrero, este, pertenecemos a un grupo de compatriotas, que decidimos constituir el Círculo Patriótico Bolivariano Parroquial de Educación, Cultura y Deporte Simón Rodríguez, en honor al maestro Simón Rodríguez de la parroquia Caricuao, porque nosotros vamos a ser el centro piloto, el modelo a seguir por las demás parroquias. Y el 16 de febrero, no, eh, personalmente fui al, al Ministerio de Educación a la Secretaría de la Presidencia a la primera a la dama a todos esos eso entes y nos recibieron la comunicación con, el con las propuestas al proyecto el 16 de febrero entonces dentro de la comunicación este, pedimos, solicitamos una audiencia y esto todavía no nos ha respondido Ent entendemos que tienen numerosas peticiones y numerosas audiencias pero queremos de repente saber no nos podrán atender Bueno, Gladys Tú me puedes hacer un favor Ajá Tú me puedes llamar Al 564-1554 Ya, vamos un cuatro 564 1554 15 cinco cuatro Sí Y para ver Para cuándo tenemos esa reunión Ajá Eso sería el lunes, ¿no, ministro? El lunes, y A partir de mañana me llamas a ese teléfono Ajá ¿Está bien? Ok Ok no. Bueno, y entonces, eh, volviendo a la universidad, soy una ucedista de corazón Mira, eh, Gladys, mi al, Gladys, me oye, mira del país, para Gladys, la Gladys, Gladys, Gladys, me oye? Ajá, te oye Ok, pero mira chica, pero este deja que el ministro hable Es que estoy emocionada Ok, pero bueno chica, deja que el ministro hable un poquito Yo, Tú eres pecosa, ¿qué más dijiste? Ajá, alta Alta y pecosa Ajá. Bueno Héctor, pero lo de las universidades Oye Gladys, al ministro, vamos a oírlo Brevemente para okay. que nos diga las cosas que hicimos para atender a las universidades en el primer año de gobierno. Okay. A ver, bueno mira Gladys y a todos los oyentes. Primero eh, reconocimos una deuda, una deuda que tercamente el gobierno anterior se negó a reconocer a los profesores universitarios, una deuda del 15, el, el 10 más el 6%, los universitarios saben a qué nos referimos con esto, eh, y se comenzó a pagar y falta un pedacito por pagar, que es el año 98, que se paga eh, durante el mes de marzo. Creemos que el día 30 de marzo vamos a estar pagando esa deuda a las universidades. Eh, en segundo lugar... El 30 de marzo. El 30 de marzo debemos estar pagando... Una deuda que asciende a cuánto más o menos. Esa es una deuda, todo es el 16% del salario. Del año Todo el año 98 más cuatro meses de 99. Es lo que estaba pendiente porque el año pasado pagamos. Pagamos al año 97 completo. Desde el año 97 estaba esa deuda eh, pendiente y la hemos pagado una primera parte, como ya oyeron. Y vamos a seguir cancelando la deuda laboral. sí Y hoy en día estamos trabajando, como ustedes saben, con el, el, el aspecto que tiene que ver con las normas de homologación. Eso está trabajando, está trabajándose en finanzas, en una comisión mixta que está, por supuesto, evaluando el impacto financiero de, de una medida de ese tipo. Pero estamos trabajando muy fuertemente en eso. Hemos reconocido la deuda por normas de homologación y además... El Ejecutivo Nacional está trabajando en este momento todo lo que tiene que ver con, con fideicomiso, con presiones sociales, eh, para hacer la propuesta al país que será anunciada muy prontamente. De acuerdo, muchas gracias Héctor. Pero fíjate tú, además de eso, Gladys ha dicho también una gran verdad, que es que en las universidades internamente hay mucha tela que cortar. Ahí hay muchos procedimientos enquistados, hay mucha bueno, eh, corrupción desatada, eh, a veces ineficiencia, falta de planes claros de gerencia, bueno, la universidad ustedes saben que es autónoma, el gobierno no puede meterse allí a estar dictando pautas, a dar eh, instrucciones, pero claro que eh, yo hago un llamado, eh, el país está en revolución, pues también hay que hacer una revolución por dentro de las universidades, los estudiantes, vamos a tomar las banderas Los empleados como tú, Gladys, a tomar las banderas Vamos a elegir en las universidades Rectores y autoridades que de verdad estén comprometidos con la revolución Y no, todavía hoy, por ejemplo, el país no tiene que saber Una buena cantidad, casi todos los rectores Bueno, ellos están trabajando, yo no voy a decir que no lo hacen eh, Pero bueno, algunos de ellos Hemos detectado que mantienen compromiso con la Cuarta República y no quieren incorporarse al proceso revolucionario. Bueno, entiendo que hay procesos electorales abiertos, ¿no? Eh, en la central sí. habrá elecciones, en otras en universidades. Universidad eh, eh, bueno, vamos, vamos. Nosotros no estamos aquí nombrando a nadie porque no se trata de eso. Pero sí hay que hacer muchos cambios por dentro de las universidades y entiendo que eso también lo estamos trabajando con mucho detalle. Absolutamente, sí, eh, eh, estamos eh, tratando de que se de estimular un proceso que hemos llamado de constituyente universitaria que toca no solamente a las universidades en lo, en lo interno, sino que además pretendemos que sea un proceso nacional que involucre por supuesto a una fuerza muy importante Así es presidente, Néstor Vargas de aquí mismo, el Orsa Néstor, a, te escucha el presidente A ver Néstor te oímos. ¿Aló? Ah, sí. Ah, muy bien, presidente. Muy bien, buenos días, Néstor. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la familia, hermano? Está todo bien. Mire, la pregunta mía... ¿Tú estás, llamando, la... De, ¿Tú estás llamando de dónde? La pregunta era de que cuándo va a llegar lo... la cobertura para celulares aquí en el Orsa. Coberturas para celulares. Vamos a ver, nosotros hemos anunciado un plan... A ver, por allá está el presidente de Conatel. Ven acá, Diosdado. El teniente Diosdado Cabello, por favor, acércate... Para que oigues, oigas esta pregunta de Néstor Vargas Él estaba preguntando Acerca de la cobertura de celulares Para el Orsa Hay un plan al respecto Pero yo quiero que responda con mayor precisión Quien maneja directamente el tema Un oficial En retiro del ejército de los muchachos Del 4 de febrero Estos muchachos que han estado estudiando Además ingeniero de sistemas ¿no? Sí. Ingeniero de sistemas En la cárcel estudiaba yo recuerdo Y luego terminó su carrera al salir de prisión y ahora es presidente de CONATEL, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y está haciendo un extraordinario trabajo. Así que aprovecho para felicitarte, Diosdado, por tu patriotismo, por tu alta capacidad eh, de gerencia, tu alta sensibilidad en torno a este gran problema del país. Eh, hay grandes proyectos, eh, eso es una, una de las áreas que se ha comenzado a desarrollar. El año pasado creció en un 20% y este año va a seguir creciendo. A ver, Diosdado, en torno a la pregunta puntual del amigo Néstor Vargas. Sí, eh, parte del trabajo y de esta visita para acá es verificar en qué, en qué partes del país hay o no hay cobertura. El Estado, el, el Orsa, pues tiene problemas de cobertura. Ya esto se ha hablado con la gente de Telcel, que van a ser los primeros que van a salir acá eh, la señal. Esperamos que para el mes que viene ellos nos ofrecieron que, que Tel, eh, Telcel va a estar funcionando. ...con cobertura en toda la parte de, eh, del Orsa y las, y, las, y las poblaciones vecinas. Telcel es una empresa privada, ustedes saben. Pero tiene pues una... Eh, una concesión. Una para, concesión para telefonía celular. Tiene telefonía celular y tiene la intención es expandirse a toda Venezuela... ...y el, el proyecto concreto de ellos es que para el mes que viene... ...el Orsa debe tener señal de... Telefonía. De todos modos, Diosdado, vamos a estar vigilantes para que se cumpla esto y claro en acuerdo con ellos porque ellos son una empresa privada eso no depende directamente de nosotros aunque tenemos injerencia por supuesto como Estado porque hemos recuperado el papel del Estado eso es algo importante y por eso es que algunos empresarios algunos, no todos pero algunos que se malacostumbraron aquí a hacer lo que les daba la gana a hacer y deshacer con los venezolanos ahora andan chillando ahora dicen que es que el gobierno no gobierna Resulta que ahora es cuando estamos gobernando, ahora es cuando Conatel está en manos de un Estado responsable, ahora es cuando Conatel, para poner un solo ejemplo, está eh, gestionando, está eh, buscando consenso, haciendo acuerdos con las empresas privadas nacionales y mundiales. Hace poco fuimos a inaugurar, por ejemplo, allá en Río Chico, hace como un mes y medio, una planta, oigan bien esto, una estación, quise decir una estación terrestre satelital es una de las cinco más grandes de Sudamérica y ahora con esa estación terrestre esa es empresa privada de Francia de España Estados Unidos, de Estados Unidos. Unidos eso es una tremenda instalación moderna del siglo XXI Venezuela está entrando al siglo XXI en el área de telecomunicaciones pero con bastante firmeza entonces, ahora, con esos satélites que están disponibles, es un grupo de antenas que se va moviendo, moviendo, buscando los satélites, creo que son 48 satélites que andan allá arriba, que ya están siendo rastreados y, y, y podemos llegar a ellos. Dentro de poco, yo creo que este mismo año, dios dado ¿no? Seguramente esa empresa, que es transnacional, va a comenzar a ofrecer servicios. Si, por ejemplo, alguien de aquí del Orza o de más allá, de, vamos a suponer que estamos allá en en la suberita, o estamos en Carabalí, o en el Meta. Bueno, alguien que quiera suscribirse al servicio de teléfonos celulares con satélite y pagarle a esa empresa se puede suscribir. Y desde allí se puede comunicar con cualquier parte del mundo. ¿Cómo creen ustedes que hablé yo ayer con el presidente Bill Clinton? Él iba en un avión hacia la India. Yo estaba en Miraflores y estábamos conversando por satélite. Ese, ese servicio ya existe en Venezuela y es uno de los más avanzados del continente americano. Así que allí vamos con un plan bastante revolucionario y audaz en el área de telecomunicaciones. Muchas gracias Diosdado y espero que pronto esto eh, exista aquí en el Orsa, pero ahí está la función nuestra, supervisar y apurar y coordinar y facilitar para que la empresa pueda venir y pueda ofrecer telefonía celular para todos los habitantes de del recuerdo cuando estaba aquí no había ni teléfonos de, de Cante B, no había. Uno para llamar tenía que ir a, a la Guardia Nacional, al comando de la Guardia. Aprovecho para saludar también al comandante del destacamento de la Guardia Nacional. Por allí anda con todas sus tropas, sus oficiales, la familia. Uno iba allá a pedir prestado el teléfono, el único teléfono que había. Y nos comunicábamos era por radio, desde el escuadrón hacia Caracas, San Juan de los Morros. Y recuerdo cuando llegó la primera comitiva de CanTV, uno de los primeros teléfonos que instalaron fue, por cierto, aquí en este local de Rosa, Mallorquín. Así que allí vamos, ahora tendremos pronto, Dios mediante, telefonía celular en el Orsa y también telefonía satelital en toda Venezuela. Así es, presidente, y siguen las llamadas, ahora una llamada desde la capital, desde el silencio en Caracas. Se trata de la compatriota Lisbeth Ruiz. Lisbeth, te escucha el presidente. ¿Aló? Hola, Lisbeth. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás en el silencio? Sí. Ah, imagínate tú. Anoche estaba yo pasando por el silencio. ¿Verdad? Sí, pero uno sí. siempre lo ve de lejito. Porque... No, yo iba manejando anoche. ¿Sabes que Anoche me fui con mi hijo, Hugo, a cenar, lo invité a cenar, comida, ah, okay. comimos comida china. Qué chévere. Y me fui con él y yo iba manejando y él al lado. Uh -huh. Pasamos por ahí por el silencio por los túneles y esto. Ah, okay. Dime Lisbeth Mire señor presidente, lo llamaba porque tengo un pequeñito problema ¿Sabe que soy? Bueno, una de las tantas desempleadas de este país Yo soy técnico superior en geología y ya tengo casi 22 meses eh, de graduada Y ninguna empresa de este país me ha dado la oportunidad de, de desarrollarme como técnico ¿no? Geología Ajá, y seguí mi carrera porque cuéntale. No ¿Dónde, ¿dónde, te, ¿no? dónde te te graduaste Elizabeth? yo me gradué en el Instituto Universitario de Tecnología en, en, en el estado Táchira y zona norte uh -huh. no sé si lo Instituto ¿sí? Universitario de Tecnología Zona Norte en ah, Táchira en el Táchira la sede principal queda en San Cristóbal y el núcleo donde yo estudié queda en Michelena estado Táchira ahí eh, sale eh, el técnico superior el en núcleo en Michelena uh -huh. ahora ese ese instituto el Instituto Tecnológico, Ajá. pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Agroindustrial Región Los Andes. ¿Agro? Industrial Región Los Andes. Agroindustrial. ¿Tú no me dices que eres geólogo, pues? Sí, pero salimos técnicos superior en geología y Minas. técnico superior en geología y Minas. Mina. Ajá. Ok, ahora, ¿no has conseguido trabajo? No, no, eso he metido papeles en todas las empresas y con eso le nada. No le dan la oportunidad a uno de verdad que es bien difícil, ¿no? Uno se decepciona en este país porque... Coño, la, la situación es un poquito grave ¿no? Mira Siempre le dicen a uno, no, te llamamos, espera Y bueno, todavía estoy esperando ¿Y tú, tú vives ahí en Caracas? Bueno, estaba aquí en Caracas porque de verdad que Con a ver si sí, buscaba una salida Bueno, ¿sí? Lisbeth, mira, porque fíjate otra cosa, ¿no? Pero no te no te desilusiones, como tú lo has dicho No, eh, nosotros estamos saliendo Y tenemos que salir poco a poco Tú eres una mujer joven eh, Muy joven se nota, bueno, en tu voz y en tu disposición, así que levanta ese ánimo y yo yo voy a no me voy a comprometer contigo porque no puedo a que vas a trabajar mañana o pasado mañana o esta semana, que te voy a conseguir trabajo, pero sí voy a gestionar inmediatamente. Yo le voy a pedir al ministro Giordani, que está por aquí oyéndome, que eh, hable con el presidente Petróleo de Venezuela. Sabes que tenemos unos planes que este año deben arrancar ya se están haciendo algunos estudios para ampliar la exploración petrolera, por ejemplo. Eh, Ustedes saben que, lo, no sé si tú oíste, Lisbeth, cuando expusimos desde la sede de PDVSA los planes para los próximos 10 años de petróleo de Venezuela. Creo que sí escuché algo. Ajá, sí escuchaste algo, pero no estás muy enterada. No. Bueno, fíjate, tenemos proyectos. Uno de, uno de ellos es la exploración. Andamos buscando y vamos a, a buscar y, y estoy seguro que los conseguiremos. Los gigantes livianos, así los hemos llamado, porque tenemos eh, la precisión, informaciones no confirmadas, pues desde el punto de vista científico, que en Oriente y en otra región del país pudieran existir grandes, gigantescos, por eso le llamamos gigantes livianos, eh, reservas o depósitos o yacimientos, ese es el nombre, de crudos livianos. tú sabes que la mayor de las reservas petroleras nuestras son petróleos pesados y superpesados, lo cual es una desventaja a nivel mundial. Eh, las mayores reservas de petróleos livianos están en, allá en el Medio Oriente. Pues nosotros eh, vamos a seguir buscando petróleos livianos. Aquí en Apure se consiguieron algunos yacimientos por la zona de, de Guasdualito, el distrito Paez, municipio Paez. Pero ahora vamos a buscarlos en otras partes del país. También tenemos un proyecto de gas. Al norte del Guárico hay un gigantesco yacimiento de gas, de gas libre. En el, el piedemonte andino, los estados Barinas, Portuguesa, hay también yacimientos muy grandes de gas libre. Y nosotros vamos a ser un país no solo petróleo, sino gasífero, industrial y también petroquímico. Pero especialmente, eh, bueno, y contamos con ustedes. Lo que pasa es que, como tú sabes, venimos saliendo de una situación muy difícil. Este año es el año en que comenzaremos a levantar vuelo, a generar más empleo, a elevar o hacer proyectos concretos como esos de gas y de petroquímica y de petróleo. Así que, Jordani, ahí tienes los datos de Lisbeth Ruiz. Te va a llamar el ministro Jordani, seguramente hoy mismo, porque yo conozco a Jorge, que es muy inquieto, para que tú eh, le presentes su, tu currículum. Eh, y bueno, está recién graduada, Jorge, esta muchacha, Lisbeth. ...hace un año y medio y no ha conseguido trabajo. Ojalá, Lisbeth, pronto tú estés aplicando tus conocimientos en función del desarrollo del país. Yo estoy seguro que sí. Yo voy a estar pendiente de tu caso. Bueno, presidente, tenemos otra llamada, esta vez desde el estado Vargas, desde Catialamar. Luis Guerra. Luis, te escucha el presidente. Aló. Aló. A Aló, Luis. Ajá, sí, buenos días. Hola, Luis, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, aquí... Mire, señor presidente, eh, yo, no, por el momento, estoy de acuerdo con todos los cambios que, que hemos tenido en el país, ¿verdad? Sobre todo con los políticos, y la importancia que se le está dando a la comunicación. Soy padre de familia y tengo 31 años, y 13 servicios consecutivos en, la, en el área de construcción. ¿Cuántos hijos tienes, Luis? Dos, dos. ¿Dos hijos? Sí, sí. ¿Están estudiando? Eh, sí, ya, eh, me faltan como cinco materias, y bueno, más, más la tesis para graduarme, ¿no? Ah, ¿tú estás estudiando? Sí, también, también. ¿Qué estudias, Luis? Eh, Administración Mención Informática. Administración Mención Informática. ¿Y tus sí. hijos están en escuela primaria? Eh, sí, están en, en la guardería. ¿no? ¿Y tu esposa trabaja? Bueno, no, en el momento no. Está en la casa. Ok, ahora dime, te oigo. Sí, bueno, aparte de todas las cosas positivas que le he dicho, ¿no? Uh -huh. Yo estoy un poquito preocupado por la situación que estamos viviendo. Uh -huh. Usted la debe saber, sobre todo en lo económico. Sí. ¿Verdad? Yo, Yo soy partidario que que usted con un plan o una medida que pueda tomar ahorita en este momento es eh, con respecto a la, a la parte de la construcción ¿verdad? porque usted lo debe saber bien que, que la construcción da eh, fuerzas de empleo a los profesionales, técnicos y obreros y yo pienso que en actualidad con lo, en el momento político que estamos viviendo eso para usted sería muy bueno, satisfactorio y lo otro es me costó gracia es que estuve esperando el 16% y me puse a ver las novelas, que no me gustan, y, y estuve esperando por la locución de usted sobre el, el futuro del Estado Vargas, y realmente no la, no la observé, me sentí un poquito desilusionado. Muy yo bien. Que, yo espero que usted pronto, pronto no, no, no hable del Estado Vargas, y ante inclusive de las elecciones, eh, de un plan a nivel de construcción que va, sería muy bueno para nuestro país. A ok. bueno, pienso que usted va muy bien en su gestión. Gracias por escuchar. Mira, no, Luis, te, te oigo, pero no te retires todavía. Esa llamada no la pagas tú, ¿verdad, Luis? Sí, la estás pagando. Pero ¿por qué la paga, Luis? No tenemos un sistema de... ¿Ah? ah no, bueno, yo estoy llamando por mi teléfono particular, pues. Ah, bueno, ya, ya eso lo vamos a... lo vamos a aclarar, lo vamos a arreglar. No, que yo quiero que la gente que llama no pague. Claro. No, no, eso sea, tenemos que asumirlo nosotros, no sé cómo, con ATEL, un no Toma nota, ¿no? La gente a veces espera 10 minutos, imagínate tú. No, no, no, no, no. Diosdado, yo quiero que inventemos un sistema, si no yo vendo un carro de eso de allá de Miraflores y con eso pagamos las cuentas estas. Eh, Luis, ¿estás ahí, Luis? Sí, sí, cómo no. Ok, fíjate. Primero, no, te agradezco tu llamada, te oímos con mucha atención, la crítica y, y todo. Fíjate tú, en lo del día 16, ¿qué fue lo que pasó? A todos los amigos de Vargas, yo... Aprovecho para saludar a toda la gran familia del Estado Vargas, a toda la gente que vive por allí, especialmente los que sufrieron eh, hace tres meses esa tragedia directamente. Todos la sufrimos, pero los que perdieron familiares, que son tantos, desaparecidos, perdieron propiedades, etcétera. Y yo estoy seguro que Luis, el pueblo de Vargas, eh, se ha tratado de manipular, eh, se, se ha tratado, como siempre, pues, eh, la contrarrevolución y los sectores interesados en tratar de convencer a la gente de que es que nosotros no estamos haciendo nada, que etcétera yo estoy seguro que eso no lo van a lograr, porque el pueblo sí tiene conciencia, el pueblo de Vargas ha visto todo lo que allí hemos hecho desde el mismo día 16 de diciembre. Todo lo que hicimos, de la operación rescate, los refugios, la recuperación de algunas cosas en la primera instancia, el hecho de haber comenzado clases, los niños están en clase, algunos con dificultades, pero por supuesto que hay muchísimas, especialmente en el Estado Vargas por la tragedia. Ahora, mira, eh, Luis, y a toda Vargas y a toda Venezuela, cuando yo fijé en mi agenda el 16 de marzo para dar la alocución, lo hice porque ese día, especialmente, primero porque, porque ya tenemos decisiones tomadas, eh, no es fácil tomar decisiones tan tan de fondo, tan estructurales, yo incluso las calificaría de históricas. Yo no puedo caer en la ligereza, no puedo aceptar presiones de nadie, no puedo ser irresponsable a la hora de tomar decisiones para Vargas. ¿Por qué, amigos de Vargas, especialmente para ustedes? Porque si yo me dejo llevar por presiones, que si alguien hizo una marcha, que si alguien dijo en televisión que Chávez está retardando decisiones, que no está asignando los recursos, que dónde están los recursos de la ayuda internacional, todo eso que se ha dicho yo, eh, en verdad lo, lo veo, lo analizo, pero le hago caso a lo que yo eh, sé que puede venir con buena fe, pero hay muchas de esas cosas que vienen de mala fe o porque la gente no sabe. Pero sí le respondo a Vargas y al pueblo venezolano. Yo no puedo ser irresponsable, dejarme llevar por presiones y tomar decisiones. Por ejemplo, supónganse ustedes que yo, en enero, por la presión, hubiera decidido en febrero que vamos a construir una nueva ciudad en Los Corales o en Carmen de Uria. Y ah, hay muchos empresarios que quieren de una vez meter máquinas y hacer edificios y vender las viviendas inmediatamente. Hay otros que tienen proyectos turísticos rápidos, los hicieron pero muy rápido. Ah, porque eso es muy fácil, sentarse en una mesa, agarrar una foto aérea o un mapa, agarrar, pedir, eh, nombrar un equipo de, de expertos y diseñar los planos de un edificio turístico para hacerlo otra vez. Eso es muy fácil. Eso se hace en un día, pues. Eso se hace en un día. Y aquí está. Y entonces yo hay gente que se ha presentado con proyectos. Hay otros de muy buena fe que los tenemos y los estamos, los estamos revisando. Pero hay otros que han querido presionar para que ya se comience a construir allí. No, eso no puede ser así. ¿Saben por qué? Porque cualquier decisión que se tome a la ligera, quien, en la cual no se consideren los peligros que ahí quedan y que se pueden repetir en los años futuros, nosotros pudiéramos estar condenando a la muerte a 100.000 o mil personas para dentro de 50 o de 100 años. Porque lo de Vargas no es la primera vez que ocurre, amigos. Mire, tenemos tenemos datos que en 1800 ya había el alerta de que cosas parecidas ocurrieron en Vargas. Los indígenas que habitaban esas costas, ¿saben cómo llamaban al cerro que da a la cordillera, que da para allá, para la costa? La montaña que escupe piedras. Así llamaban a esa montaña los indígenas, los caribes. Entonces nosotros no podemos caer, yo no voy a caer, digan lo que digan, en la irresponsabilidad de muchos gobiernos anteriores que dieron permiso para construir allí edificios, casas, quintas, sin tomar en cuenta las condiciones geológicas, las condiciones y las amenazas de las cuencas, el manejo de la cuenca, el mar, todo eso. Así que ustedes han visto todos Cómo hemos estado trabajando sin descanso el ministro Carlos Genatio y todo un gran equipo de venezolanos expertos en cuencas. Mire, esa gente se ha metido hasta las cuevas de la montaña, de donde bajaron esas toneladas de piedra gigantesca. Allá han caminado por la montaña, hacia las cuevas, para tomar mediciones científicas. ...fotos aéreas, han perforado hasta 100 metros en profundidad hacia abajo... ...como cuando se busca petróleo, para tomar muestras de las diversas capas de la tierra... ...y para determinar cuáles son las causas que han producido este fenómeno... ...así que yo estoy seguro Luis, que tú y toda la gente de Vargas entiende esto... ...y no se va a dejar manipular por lo que quieren presionar y decir y hacer de una vez, no... ...ahora, yo, el día 16, eh, teníamos lista la exposición pero como te dije, ese día se vencían el plazo para las postulaciones de candidatura yo tenía que ir a postularme a la, al Consejo Electoral como lo hice y en verdad no había tiempo para hacer una cadera nacional bien hecha, bien preparada, no había tiempo, pero lo vamos a hacer mañana lunes. Ayer hablé con Genatio, yo estoy consciente de que es urgente anunciar un primer lote de decisiones, mañana amigos de Vargas en la noche hay cadena nacional. Mañana sí es verdad que no lo salva, pero ni, ni mambarito de la cadena nacional. A las siete y media no lo salvan. Se salvarán de un pasmo, pues, lo, a los que no les gusta esto, pues yo sé que a la mayoría les gusta. Bueno, por ahí decían que las mujeres que están bravas, mentira. Mentira la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Incluso hace poco vi un, un grupo de muchachos, andaba un, un, tres muchachos con sus novias por allá por Caracas. En una esquina yo iba manejando... Y me paro en el semáforo, Chávez, cuando hay cadena? Yo pensé que era para criticarme, yo les dije, pero bueno, ustedes les gusta? No, sí, Vale, eso es muy bueno, porque nos estás enseñando, chicos, no te dejes, no te dejes, hazlo, cada vez que tú quieras, nosotros los jóvenes queremos saber, y es verdad, Vale, porque ellos oyen, ven, toman nota todos, así que mañana no, no lo salva, a los que me critican, no lo salva, se salvarán de un pasmo, pero de la cadena nacional mañana, con todos los hierros, no lo salvará nadie. Mañana vamos a hacer una cadena extraordinaria Y mañana vamos a explicar dos temas que son muy importantes Primero, los primeros detalles de cómo vamos a comenzar a pagar la deuda laboral acumulada durante 25 años óiganlo bien Para los que dicen que nosotros y que no estamos haciendo nada en lo económico Bueno, ¿y qué es esto? ¿Pagar una deuda qué es? Ah, porque aquí los neoliberales... Los gobiernos irresponsables de los últimos 25, 30 años pagaban la deuda externa, eso sí. Pero la deuda interna de los trabajadores, de los viejitos, de los profesores, de los maestros, de los etcétera nunca, no, no, eso no importa. Y si salían a protestar, mándenle la policía, mándenle la guardia, mándenle el ejército. Échenles plan para que no cobren la deuda. ¿Es cierto o no, Lino Martínez? Allá está Lino Martínez con el ojo pelado porque es el ministro del Trabajo y trabajando duro en esa comisión presidencial que está presidiendo el vicepresidente Isaías Rodríguez, que también es un abogado laboralista y un hombre de una gran sensibilidad en función de los derechos de los trabajadores venezolanos. Pues vamos a pagar esa deuda, vamos a comenzar a pagarla, 25 años de atraso. Y mañana yo voy a anunciar cómo es que vamos a comenzar a pagar la deuda ...a los trabajadores, este mismo año... ...comenzaremos, claro que no será este... ...este año no pagaremos todo, imposible... ...yo sé que ustedes lo saben, valga la redundancia... ...yo sé que ustedes tienen conciencia... ...pero vamos a pagar eso... ...en el más corto plazo posible... ...y comenzaremos en el segundo semestre de este año... ...ahora bien, mañana explicaremos eso... ...la primera explicación porque... ...el plan es de largo plazo... ...mañana anunciaremos las primeras medidas... ...y también vamos mañana a anunciar el plan la primera fase del plan de reconstrucción del Estado Vargas. Mañana sí va la información con la mayor claridad posible, porque ahora sí, después de un trabajo de tres meses con eh, los técnicos venezolanos, ayudados por expertos franceses, norteamericanos, alemanes, españoles, colombianos, que vinieron, han estudiado con nuestra gente y ahora sí tenemos un plan muy firme, vamos a anunciar la primera etapa. Y el día martes anuncio que voy para Vargas, Vuelvo a Vargas. El martes, después de mediodía, estaremos iniciando. Esqueda, por ahí me mostraron una foto de unos camiones roqueros gigantescos. ¿Dónde está la foto, Esqueda? Unos camiones, las ruedas del camión son más altas que Esqueda. Bueno, eso no es, no es muy difícil, pero más altos que Gruber. Eso sí es, aquí está. ¿Este eres tú, Esqueda, esta foto? No, esta no es Esqueda. Aquí está 28 mil millones de bolívares ya están listos para comenzar a reconstruir la carretera, una avenida, eso es provisional, con equipos especiales, ustedes han visto las piedras, para los que dicen que nosotros no hemos hecho nada, vayan a ver lo que en tres meses, hemos. ojalá vieran las primeras imágenes que yo vi el 16 de diciembre, en la tarde, aquello estaba sepultado, no se veían avenidas ni calles ni nada, Vayan a ver tres meses después, todos, cuántas toneladas de barro, trabajo día y noche, sábado y domingo, 31 de diciembre, primero de enero. Cuántas toneladas de piedra se han sacado, cuántos kilómetros de tuberías para llevar el agua, de tuberías de aguas negras, de cloacas, de postas de electricidad y cableado, cuántas escuelas se han reparado. Cuántas campañas de vacunación, cuántas toneladas de comida se han repartido Cuántas cisternas de agua, cuántos barcos cargados de agua, etcétera, etcétera, etcétera Ahora vamos a la segunda fase, que es la más difícil Que son las obras de, de peso, la carretera completa, la avenida, las calles Vamos a ver dónde reconstruimos viviendas, mañana informaremos eso Pero aquí estoy viendo el camión roquero gigantesco Mira una rueda de este camión, Teresita, más alto que tú Imagínate tú Ah, Nada, chica, más alto que tú Estos camiones roqueros, para aguantar las toneladas de piedras que van a seguir sacando de allí 26 mil, dije, ¿no? 28 mil millones de bolívares Mañana, el martes, voy a colocar o arrancar A lo mejor me monto en un camión de estos y lo manejo un rato Sería bueno, un camión roquero Pero yo voy a estar allá con todos para arrancar eh, Vamos a iniciar la construcción de la vía principal Desde Maiquetía hasta los Caracas y ojalá podamos más allá. Si nos rinde el dinero, ojalá nos rinda y vamos a aprovechar el verano. Es que vamos a trabajar de noche, la, las noches de luna llena, yo siempre digo eso. El día tiene 24 horas. Sábado y domingo vamos a trabajar intensamente, civiles, militares, el cuerpo de ingenieros. Estas son empresas privadas, ¿no? Estas son estas son empresas privadas. El Estado no tiene estos, estos vehículos tan grandes, gigantescos, camiones roqueros. Eh, nosotros seremos roqueros, pero es Juan Barreto, que es el porque baila rock y esas claro, cosas. Sí. ¿No? <risa> Por eso es que es roquero. Bueno, así que el martes estaremos en Vargas poniendo en marcha esa obra, que es la primera obra ya de peso. Y así como esa, mañana anunciaremos las demás. Un saludo, Luis, a ti y a toda la gente de Vargas y de Venezuela. Bueno, presidente, ahora un pase a la unidad móvil con Víctor Avilán. Hay muchísima gente allá afuera que quiere participar y que ha venido a esta fiesta en el Orza que empezó con Aló, Presidente. Gracias Juan, seguimos aquí en la calle 17 donde mucha gente se ha dado cita con la esperanza de poder conversar con el presidente el señor Martín Rábago de aquí mismo de El Orza señor Martín, el presidente le escucha ¿Aló? ¿Aló Martín? Mira. ¿Aló Martín? Presidente, Yo quiero hablar con usted a respecto de lo que hablamos en Tontarrita Ah bueno, mira, a Martín, ¿cómo estás tú? Martín? Yo estoy en casa como en Ganaita y no tengo trabajo para tener, para tenerlo y así es que yo quiero ahí usted me ayuda como queramos nosotros. Mira Martín, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Cómo están los muchachos? Están buenos. ¿Deben estar ya hombres? Dígame. Bueno, Huguito nunca olvida a tus hijos. Martín Rábago, ya les voy a, a, a decir quién era brevemente. ¿Quién es? Corrijo Martín, ¿quién eres? Un buen amigo, un hombre de esta tierra, quien estaba cuidando allá el ato Santa Rita, aquel ato que yo les comenté donde en 1986 instalamos una unidad cívico-militar. Luego Martín salió de allí, él trabajó conmigo, ahí se quedó conmigo porque él tenía varios años ahí y nunca le pagaban. Ah, Martín, okay, mira, tú, eso es lo que yo llamo la nueva esclavitud. La nueva esclavitud, es decir, Martín Rábago, que me está oyendo, Martín, y Señor. yo quiero verte ahora, más tarde. Eh, el general Martín, déjame el favor. Muy bien. Yo quiero hablar con Martín Rábago personalmente en privado ahora. Martín, no, bueno, con su mujer, ¿cómo está tu mujer? Está buena. Bueno, dale un saludo, muchos no. recuerdos a los muchachos. Mucho gusto. Bueno, los muchachos de Martín, tres muchachos recuerdo, ¿verdad? Sí. Tres muchachos, tres varones, vivían allá en Santa Rita. Yo le dije a Martín que se quedara con nosotros y él se quedó ahí con los soldados y su esposa, tenían su, su casa allí. Pero tú crees que a Martín, que trabajó creo que unos 18 años, ¿no Martín? Sí. Tenías trabajando ahí muchos años. Jamás le pagaron, Lino, tú que eres ministro del trabajo. Es decir, el dueño de, esa, de ese ato no vive aquí. Él tiene una avioneta o tenía, no sé si la tiene todavía, no sé si es el mismo dueño incluso. Habrá que averiguar, pero en ese tiempo... Él vivía en San Cristóbal, en Arauca, por ahí por ahí. Y venía de vez en cuando a traerle ropa vieja Y espagueti con sardinas Ese era el pago Para Martín Y tres muchachitos sin escuela Sin médico, sin medicina Y una mujer allá, pasando hambre Bueno, eh, ahí tenían un pedacito de tierra donde sembraban Tenían un cochino, ni siquiera una vaca No había nada, eso estaba abandonado ...y nunca le pagaron a esa familia. Bueno, Pero si uno se pone... Es ilegal, es Ile... la ley. Eso es contra la ley, es que eso es ilegal para meter preso a alguien, para llevarlo a prisión, Lino. Ahora, aquí nunca ha habido justicia para el pobre, chico Porque los jueces, ¿dónde estaban? Al lado del poderoso, amparando al poderoso. Esa es la revolución. Ahora, Martín Rábago, fíjate tú, después de 12 años... Me dice por aquí, delante de toda Venezuela, que él tiene un ganadito, pero no tiene ni un pedacito de tierra, ni una casa. Y los hijos a lo mejor no estudiaron, porque desde niños tenían que... Yo los recuerdo, los niños, Huguito, mi hijo y mis hijas, Rosy y María, se hicieron muy amigos de ellos, porque, bueno, vivíamos allá juntos. Yo tenía un cuarto, allá nos quedábamos a veces. En invierno uno no podía venir para acá todos los días. Se quedaba uno allá varias temporadas, varias, varias semanas. Bueno... Los niños tenían que trabajar desde niños, pues. Tenían que trabajar arreglando la cerca, este, ma manteniendo aquello más o menos, sin dinero ni nada, trabajando con las uñas. Entonces una familia, imagínate si sacábamos la cuenta salario mínimo por tantos años, eh, por las prestaciones de aquel entonces, ¿cuánto le debe a Martín Rábago, el que era dueño del Lato Santa Rita? ¿Cuánto le deberá a Lido, He hecho un cálculo, 18 años. Eso es imponderable por los intereses Se puede comprar medio ato con eso ¿no? Sí, ya ese ato es más de él que del anterior dueño Ajá Pero eh, no hay forma de facilitar justicia en ese caso A la hora en que un abogado, tú que eres abogado, quieras defender a Martín Rábago, no hay ningún documento No, y además No hay documento, no se firmó nada, no hay sí. contrato, no hay nada y fíjate esta otra irregularidad La situación de semi-esclavitud, ¿no, Lino? Claro, eh, es, una no, es, una una es una nueva esclavitud Es sí. una nueva esclavitud Es una nueva esclavitud Pero además, fíjate, este tipo, es un solo detalle Para ver la injusticia que hay allí eh, Si tú eh, Tienes una deuda Y quieres cobrarla Pasa el tiempo En ese momento no recuerdo porque el derecho mercantil No es mi especialidad, pero tienes por lo menos 5 o 10 años para reclamar esa deuda Un trabajador en algunos casos, al pasar seis meses, ya no puede reclamar nada de lo que le deben por su trabajo. Y en algunos casos, mejores todavía, máximo un año para reclamar. Después del año ya no puede reclamar, reclamar nada. Pierde el derecho a reclamar, aunque le siguen debiendo, pero la ley no le da facilidad para cobrar. Por eso, Lino, y amigos de Venezuela, es que la revolución no puede tener marcha atrás. Marcha atrás. Mire, si uno tiene que quemarse vivo para que la revolución viva pues estamos dispuestos a quemarnos vivos.